Buenas noches amantes del misterio, bienvenidos a toda la gente que esté viendo esta transmisión, estamos en vivo y en directo, 9.51 de la noche en el centro de México, así que les mando un abrazo a toda la gente que se está uniendo a la transmisión. estoy transmitiendo para facebook y para youtube así que bienvenidos buenas noches en esta ocasión eh, me encuentro solo estoy completamente solo así que podemos eh, abordar mucho más paranormal esta transmisión de Gamer un abrazo a Lupita Ayala también a Ander Mora a Violet Rojas Anaela Price un saludote Buenas noches desde Colombia, saludos a Gustavo ZG, bienvenidos a todos, Nati Princess, saludos, Ángel Rivera. En lo que comienzan a entrar eh, más seguidores en la página de Facebook y en el canal de YouTube, quiero hacerles un anuncio y es que este próximo 6 y 7 de noviembre estaré presentándome en Electro Fest allá en León, Guanajuato. Así que allá los espero. Vamos a hacer eh, conferencias, también firmas de autógrafos, vamos a convivir y vamos a tener pues eh, muchos eh, sitios donde poder consumir cosas escalofriantes de terror, del misterio paranormal y obviamente de los cazafantasmas. Así que los invito a que todos se reúnan ese 6 y 7 en León, Guanajuato. Además va a ser interesante porque pues eh, también decidieron invitar a Carlos Trejo, así que va a ser una un, una, un encuentro eh, muy interesante entre estos dos personajes, Oxlack y eh, Carlos Trejo. Omar Fernández nos manda 25 pesotes, un abrazo, mil gracias por esos 25 pesotes que nos ha mandado Omar Fernández, ojalá me hubieras podido escribir algo ahí, Toda la gente que me mande un super chat, escríbame algo para que pueda compartirlo en los comentarios. Esta noche no se encuentra con nosotros Melissa. Lamentablemente ella ya no se encuentra entre nosotros porque eh, se fue de viaje, así que regresa la semana que viene y estará como por el martes o miércoles con nosotros. No se preocupen. Por el momento no existe entre nosotros, pero... Así vendrá el programa la semana que viene. Dice Javier David, ya contestando la pregunta que tenemos en pantalla, con la que vamos a iniciar. Y que quiero que platiquemos y que me puedan llamar por teléfono y me platiquen sus experiencias paranormales. Javier David dice, los fantasmas existen. Hace algunos días mi cuñado vio a una señora que murió hace casi un año y el man quedó casi que muerto del susto. Estuvo temblando por mucho tiempo. Javier David, que nos escribe desde la página de Facebook, nos cuenta que vieron a una mujer que había muerto hace un año. ¿Qué? ¿Qué sucederá? ¿Por qué eh, veremos a las personas muertas? No todos tenemos esa capacidad, pero sí hay muchos casos en los que se encuentran con personas que ya han fallecido en algunos otros lados o hace mucho tiempo y que parecen que, están aún vivas y que se encuentran entre nosotros, Víctor Vázquez nos mandó un saludito y 15 pesotes, gracias a Víctor Vázquez por apoyar este super chat en esta noche de fantasmas, estamos en Oxlack Investigador, transmitiendo para la página de Facebook y de YouTube manda saludos a mi futura esposa me decía por ahí eh, Luisana, Mateo Mesina Danaro Vera Mateo Mesina Danaro Vera suena rarito tu nombre mi hermano de dónde eres allá en Facebook no me imagino ser tu maestro y pasarte lista así como Mateo Mesina de Narovera es muy raro no crees sería como un trabalenguas Mateo Mesina de Narovera dice que se va a casar con Luisana de dónde eres mi amigo suena que eres como argentino seguramente Oscar Rodríguez Siempre te he seguido por tus publicaciones interesantes, gracias Oscar Rodríguez. El día de hoy vengo mucho más eh, perturbador, como aquellos canales que inician diciendo Bienvenidos amantes del misterio, están a punto de entrar a la zona del terror. En mundomisterio.org ¿Han visto esos canales bueno ahora estoy simulando uno de ellos en donde podamos hablar con mucha más calma sobre los fenómenos sobrenaturales. Dainel Gámez Gutiérrez nos manda un saludo gracias dice hora del café, Brujita Jezebel, Nalina Lanís dice saludos Oxlack. Solorios Lab yo nunca he visto nada y quiero ver dice Solorios Lab, Solorios Lab es una de esas personas que pudiéramos decir que no tiene el don no tiene la sensibilidad o no ha tenido la oportunidad o simplemente los fantasmas no se le quieren presentar y él quiere ver un fantasma alguien que me diga cómo podríamos hacer para que Solorios quien nunca ha visto un fantasma pudiera verlo por primera vez pudiera sentir esa sensación de encontrarse con lo desconocido este programa lo vamos a hacer juntos, no solamente yo aquí voy a hacerla la de experto, sino que voy a estar leyendo sus comentarios para que sea una comunidad. Hoy conviviremos hablando de un tema. Mateo Mesina de Narovera, otra vez el trabalenguas, dice, tiene don pero no desarrollado. Dice que veía un duende, bueno, lo escuchaba. Mateo Mesina de Naro Vera. Javico 1127 se ríe y dice víctor vázquez que para poder ver un fantasma que vaya a un cementerio a medianoche. un cementerio a medianoche bueno yo he acudido a cementerios a medianoche y en ninguno de ellos he visto fantasmas me han sucedido hechos raros interesantes eh, que me han agradado mucho por lo extraño que son pero nunca he visto un fantasma en un panteón. Eh, además, por ejemplo, en Día de Muertos, que ya se aproxima en el mes de noviembre en México, se llenan los panteones de toda la noche, de las personas que van a convivir con sus muertos, hacen fiesta dentro del mismo panteón y nadie sale espantado, no hay fantasmas, no aparecen. Se dice que los panteones son campos santos, es decir, que son lugares que ya están benditos, que es donde el cuerpo descansa y que por ende no estarían presentes sus almas. Sin embargo, sí hay historias de fantasmas que moran por los panteones, eh, que se escuchan ruidos, se pueden obtener psicofonías y que pueden espantar a personas dentro de panteones. Pero yo desde antes de que fuera investigador de lo paranormal ya me metía a panteones y jamás, jamás tuve un encuentro paranormal ahí, es muy extraño, si a alguien le ha pasado una historia de fantasmas dentro de un panteón, por favor, escríbanmelo en los comentarios o me pueden llamar al teléfono que ahora les voy a dar para que entren sus llamadas y nos cuenten sus historias, porque no solo que a mí no me haya pasado, significa que no existan, sí puede existir, sí puede pasar. Me ha mandado nueve pesotes también de Iván Six, que nos mandó nueve pesotes. Mil gracias, mi hermano, por ese apoyo. Saludos, Oxlack. Claro, existen las almas penando. ¿Y qué tal tu experiencia con Omar Cruz? Dice Camacho Cruz. Con Omar Cruz, en todos los pantones que entramos, en ninguno, en ninguno sucedió nada paranormal. En ninguno. De hecho, voy a estar subiendo algunas de esas exploraciones que hice con él. Eh... Y donde les voy a presentar pues lo raro que haya ocurrido o simplemente la experiencia de explorar un panteón por la noche pero a mí que me haya sucedido algo paranormal no a mi compañero tachito quien me acompañó en esas exploraciones él sí dice que de pronto en dos panteones le sucedieron hechos extraños yo no sé si en eso a pesar de que estaba a mi lado pero, por ejemplo, en el Panteón de eh, Mexicali, que nos metimos precisamente a medianoche, Tacho dijo que sintió que alguien lo había tocado en la espalda. Y cuando se levantó la camisa, la playera, tenía unos rasguños. Eh, yo no vi que en ningún momento sucediera algo sobrenatural ni nada. El momento donde le ocurrió me pareció que era un momento tranquilo, no, no, te, no sentíamos miedo pero eh, él sí estaba muy muy sugestionado Tacho no tenía la oportunidad de entrar a estos lugares no es algo que a él le guste sin embargo entró con nosotros y bueno sintió algo que lo tocó en la espalda y cuando se levantó la camisa tenía rasguños eso se me hace muy raro porque a pesar de que estábamos juntos cómo él puede vivir una experiencia y yo otra completamente diferente. Espanten de día, dice Víctor Vázquez 27, una vez se me apareció una sombra negra, agüí caminando a la par. No entendí que es agüí caminando a la par, pero que se le apareció una sombra negra. Víctor Velázquez, ojalá nos puedas platicar un poco más a detalle lo que te sucedió. Dice, donde trabajo actualmente, el muñeco como astronauta se movió el muñeco como astronauta aquí hay un muñeco como astronauta este podría ser se murió se movió no creo no creo lo que me están diciendo los fantasmas no existen dicen cristian que los fantasmas no existen Ego, dice eo luisa luis aledros rodríguez eo sí parece dice esta en panteón ya descansa en paz por eso no vagan los fantasmas en, en lugar yo no sé si Luis Aledro Rodríguez sea como estadounidense tratando de escribir español, pero no entendí. Dice, Eo eh, o sí parece, dicen esta, en Panteón ya descansa en paz, por eso no vagan los fantasmas en lugar. Ahí está la opinión de Luis A Aledreos. Hola, saludos desde Guadalajara, México. Cristian Guizar, un abrazo. ¿Has escuchado la historia de Nimrod? Dice Javier Ramírez, claro, Nimrod era un rey que mandó construir una gran torre, una torre que llegara hasta el cielo para desafiar a Dios. De ahí viene la historia del por qué nosotros tenemos diferentes idiomas, ya que Dios hizo que, que los individuos comenzaran a hablar diferentes y se separaran. Ese fue un castigo por eh, Nimrod haber pues enfrentado o querer enfrentado a Dios. Yo soy... Guarda de seguridad. Voy a leer como ustedes me escriban, ¿ok? Yo soy guarda de seguridad y me paso algo paranormal. En una finca de retiros espirituales me golpearon una puerta de una cabaña desocupada dos veces justo cuando pasaba. Está bien, dice que era guardia de seguridad nuestro amigo Gustavo ZG y que le golpearon una puerta de una cabaña desocupada dos veces justo cuando pasaba. Está extraño, está extraño esos golpes. La comunicación con los muertos. Precisamente eh, esto de los fenómenos paranormales, de los fantasmas, inicia con precisamente un caso, el caso de las hermanas Fox. Dentro de mi conferencia que daré en el Ectofest hablaré precisamente del qué son los fantasmas, si ¿Sí se pueden capturar. Eh, cuando inició toda esta investigación paranormal y muchas otras cosas estaré dando mi plática mi ponencia hoy quiero platicar precisamente sobre lo que les ha ocurrido sobre si creen o no en los fantasmas qué les parece el tema y demás gaby west nos mandó cinco dólares gracias gaby te mando un abrazote Oxlack, eres mi youtuber favorito yo sí creo en el fantasma crecí en una casa embrujada y he visto muchas cosas, te quiero mucho, gracias Gaby, me encantaría que pudieras llamarnos por teléfono y platicarnos tu historia, cómo es que viviste en una casa embrujada, y si hoy me escuchan diferente y extraño es que estoy haciendo alusión a aquellos programas que hablan un poco más escalofriante, inquietante esta voz que a ustedes les gusta como paranormal Jorge Rivera nos mandó 20 pesotes, dice, hola Oxlack, saludos desde Puebla, ¿has visto ovnis? Claro, los objetos voladores no identificados son muy reales, muy reales. Los ovnis aparecen en cualquier momento, eh, en cualquier situación, mientras alguien esté observando el cielo, seguramente podrá ver alguno. Eh, Mitzi dice, feliz, dice, no, Soria Ardoña, so, so Oxlack, hola hermano Oxlack, ¿dónde está Chamoquín? dice Ismael Aranda Santoyo. Ismael Chamoquín anda en todas partes en esta habitación. Les voy a contar algo raro, algo raro que, que recientemente descubrí. Hubo un caso en, en Mérida, me parece, donde unos niños encontraron una figura, un hombre hecho con madera que estaba... Eh, tallado en la misma madera de un árbol pero esta figura tenía dos cabezas era un hombre de dos cabezas tallado en madera en uno en un árbol lo encontraron se les hizo muy curiosa esa escultura la cortaron y la llevaron a la comunidad ahí la gente comenzó a, a verla a visitarla a pensar que se trataba de un duende pensar que se trataba algo de brujería etcétera y de pronto nuestro gran amigo de Mérida, el investigador Jorge Moreno, eh, hizo la investigación de ese caso y también comentó que aquella escultura se trataba, tiene un nombre muy raro, el cual ahora no recuerdo, pero que se trataba de, un, de una figura hecha en la santería, que estos, eh, estos eh, estas figuras se hacen con, con un tipo de ritual y que no deberían de haberla cortado del árbol, que porque podría traerles maldiciones y situaciones paranormales a estos niños que la, la, la arrancaron del árbol. Voy a ver si ahorita busco una imagen y se las muestro. Voy a, voy a buscarla, a ver si la encuentro. Y ahorita les cuento el por qué le estoy platicando esto. Depende si encuentro esta figura. Porque esta nota solamente se compartió dentro de, de Facebook, al parecer. No hubo como medios que, que la pudieran consultar, la pudieran investigar. Estoy abriendo aquí mi Facebook. Vamos a Jorge Moreno. A Jorge Moreno lo vamos a tener de invitado, si es que él quiere, dentro de nuestro podcast de Moco para que nos platique muchos fenómenos paranormales. Estoy dentro de la página de Jorge y vamos a ver si encontramos esta publicación. Ah, me encontré con fotografías de cuando fui. Qué interesante esto. Jorge Moreno, muy bien. Estoy dentro de la página. Y vamos a ver todas las fotos y vamos a ver esta Figura que encontraron de dos cabezas, si es que la tiene por aquí. No lo tiene por aquí, pero vamos a su canal de YouTube y les muestro el video. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que a mí me han estado sucediendo o oh, desde que desde que algo que les voy a mostrar pasó, es que me suceden cosas extrañas, vamos a ver aquí este video también lo voy a hacer para mi canal con esta con esta investigación de Jorge Moreno y también con mi caso porque tiene mucha relación solamente que en este directo pues ustedes van a ver ya parte de lo que yo les voy a hacer en video. Voy a, a compartirles pantalla para que puedan verlo. Vamos a compartir pantalla y ahorita leo sus comentarios. Gracias a toda la gente que me está ayudando con su super chat. Vamos a compartir pantalla. Vamos con pestaña de Chrome. Vamos con este. Y ahí yo creo que podrían ver mejor la pantalla. Pantalla, vamos a hacer esto.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 Decían que era un duende petrificado, un troll vigilante, una luz o duende maya, brujería, santería, satanismo e incluso no faltó quien dijera que era la prueba de que los mayas recibían ayuda extraterrestre. Desde ese momento, decenas de personas me etiquetaron y me pidieron mi opinión no solo para informar qué era ese extraño objeto, sino también para responder algunas otras interrogantes como el hecho de que si era peligroso que lo hubieran tocado, si era malo quitarlo del tronco donde se encontraba y otras situaciones. Vayamos por partes. El objeto encontrado fue tallado en madera. Como pueden ver, mide poco más de 40 centímetros de altura y simula ser una persona con un pantalón tallado, sin camisa y con un bastón en la mano derecha. Destaca por tener dos cabezas alargadas, similares a las cabezas de la isla de Pascua, aunque una de ellas tiene barba y la otra no hubo quien dijo que era un troll vigilante por el hecho de tener dos cabezas pero como pueden ver este tipo de duende es muy diferente lo único que tienen en común son las dos cabezas y el bastón además ningún tipo de duende ya sea troll, elfo o gnomo está hecho de madera ni mucho menos se coloca en el tronco de un árbol aunque claro lo pudieron dejar ahí solo por descuido también se descarta que sea un duende maya, es decir, una luz ya que estos nunca se representan con dos cabezas. Además, las características de la fisonomía maya distan de ser con cabezas alargadas, por el contrario, sus cabezas son redondas. Y la única representación de un cuerpo con dos cabezas en la cultura maya es esta. Pero como pueden ver, los rasgos son diferentes. Además de que el material es barro o yeso, nunca se utiliza madera. El objeto encontrado tampoco está relacionado con satanismo o brujería, ya que las imágenes son muy diferentes. En cuanto a la teoría de que sea algo relacionado con extraterrestres, lo descartamos por completo. Y entonces, ¿de qué se trata? Es una reliquia que se usa en la santería, es una deidad llamada Eshu, que es muy llamativa debido a que tiene dos cabezas y está apoyado en un bastón.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 pero quería platicarles que después de ver este video de nuestro amigo Jorge Moreno, me di cuenta de algo. Escucho voces. Le había preguntado de qué color era la serpiente. Dos serpientes grandes. ¿Qué es eso? Oh, ok. Se estaba reproduciendo otro video. Eh, me espantó Quería decirles que ustedes saben que de pronto, eh, eh, de un tiempo, yo creo que hace unos cinco años para acá, he estado viviendo algunas experiencias sobrenaturales en, en mi habitación, en mi casa, y que yo mismo me he visto enfermo por todas estas cosas, en las que ustedes me decían que a lo mejor era por los objetos que yo tenía y que me había traído de diversos lugares. Nunca me han dado miedo traerme objetos de los panteones o de las casas embrujadas, ni mucho menos. Solo una ocasión que hoy no se las voy a contar. Pero después de que vi este video de nuestro amigo Jorge Moreno, me di cuenta de algo, y es que dentro de, de las cosas que había traído a casa, Precisamente había traído algo como lo que él describe. Aquí lo tenemos en pantalla. Esta, esta cosa, este objeto, no supe qué era hasta que vi el video de Jorge Moreno y lo tengo desde hace aproximadamente cinco años. Lo compré en un mercado de, de chácharas, de cosas antiguas, venía con estos, con estas pulseras y con este colguije, me llamó la atención porque tenía dos cabezas, simplemente por eso, pero no sabía que era un objeto he creado para la hechicería o para la, para la santería, y que se hacen precisamente esto, como lo dijo Jorge Moreno, para algunas personas, y que nadie puede tocarlo porque si no se pasa esas malas energías, esa brujería, esa maldición a quien lo toque. Y, ni, y dice que ni siquiera regresándolo se puede evitar ya lo que estos objetos ya puedan portar. Entonces quiero pensar que quizá todo lo que había estado viviendo, que seguramente la gente que me sigue desde hace mucho Comenzó a haber un cambio, comenzó a haber dificultades en mí, en mi canal, en las cosas que me pasaban, las cosas que publicaba en Instagram, que, que sucedían y que siguen pasando. Creo que a lo mejor tiene que ver con este objeto que me traje a casa sin saber qué era. En el video que haré junto con Jorge Moreno, eh, le pediré ayuda sobre información al respecto de esta pieza ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si ya la metí a casa, si ya la he tocado y si ya la tengo desde hace mucho tiempo? Con razón se me hacía raro que tuviera estos orificios en las manos y es igual a la figura que vimos en el video de Jorge Moreno, a la figura que encontraron en un, en un bosque y que, que le cortaron de, del árbol. Esta figura igualmente está seguramente hecho... Para la santería y tiene bastantes bastantes años así que creo que esto pudiera ser parte si es verdad lo que dice jorge moreno sobre las cosas paranormales que que me pasan y que no es que sea un fantasma porque precisamente el día de hoy hablamos sobre si los fantasmas existen y todas las cosas que de pronto sucedían o suceden en mi cuarto que no se trate de un fantasma que, que habite aquí, sino precisamente de esa mala energía, de esa brujería o de eso, y que al final de cuentas repercutió en mi, en mi estado de salud, en mi salud. Está raro ese objeto, dice eh, Gaby West. Dice, a lo mejor le tienes que mochar las patas y dejarlo en un árbol, quién sabe, dice Jacobico 1127. Próximamente que invite a Jorge Moreno a este podcast de Moco. Haré esa pregunta y haré un video al respecto. ¿Por qué? Porque es importante de las personas que les gusten conservar objetos extraños, que les gusten este tipo de temas y que quieran hacer una colección como yo la hago, que sepan qué es lo que están llevando a su casa. A pesar de que a mí no me no, no tengo miedo sobre los objetos, puede ser que sí haya un tipo de energía que yo desconozca y que estén cargados y que, pues precisamente por tocarlos, por traerlos, por no dejarlos en su lugar, pues me sucedan cosas raras y ustedes también les puedan pasar. Así que es buena la información que nos puede dar Jorge Moreno con respecto a esto. Gracias a Mauro Sandoval, un abrazo. Jesús Acevedo Contreras dice, es la creencia común. Yo creo que están aquí como resultado del sacrificio del carpintero la muerte fue derrotada y los buenos no pueden morir del todo o sea moría el cuerpo y el alma o espíritu y ahora gracias a la sangre del maestro los buenos heredan el paraíso pero deben esperar nuestro amigo dice que los fantasmas están errantes en este sitio hasta que venga el día del juicio y cada quien pueda irse al lugar que le corresponde julio césar merino me dice eres un mentiroso" no sé a qué se refiere Julio ojalá me pueda escribir el por qué menciona que soy un mentiroso nunca he visto fantasmas y me gustaría ver algo así dice San Mendoza yo tampoco bueno sí, yo sí he visto una vez fantasma mm, yo he soñado con fantasmas dos veces y dos veces he visto un fantasma afortunadamente en mi habitación Nunca he visto la figura del fantasma, siempre suceden cosas raras. Se caen cosas, se mueven cosas, se escuchan ruidos, pero eh, nunca he visto a un fantasma en mi hogar. La gente me dice que ponga cámaras de seguridad, pero no quiero, porque si de pronto un día puedo encontrar que efectivamente hay un fantasma, hay una silueta, hay algo raro en este lugar, eh, me va a dar mucho... Eh, mucha pena el que esté esto aquí y, y que sea eso lo que de pronto me esté de alguna forma afectando. Saludos Oxlack desde Chile. Gracias, tu canal es genial. Oxlack, ¿qué es lo Oxlack, ¿qué es lo más aterrador que tienes en tu casa? Lo más aterrador que tengo en mi casa, pues ahora que, tengo, que sé que este es un Dolger, eh, pues creo que pudiera ser eso porque ya sé que al menos lo fue trabajado, si lo tallaron, es un trabajo hecho en madera, si lo tallaron es porque fue un trabajo, este fue utilizado para alguien, para darle una maldición a alguien o para protección de alguien y, reco y recabó la energía negativa, pero pudiera ser eso o algunos huesos que tengo que son pequeños fragmentos, pero que pudieran ser de personas. Eh, no personas recientes, eh, sino de un entierro prehispánico, eso nunca lo, sé, lo he mostrado, pero sí, sí tengo algunas figuras de un posible entierro prehispánico y algunos pedazos de hueso, pero no, no me gusta mucho tener cosas de ese estilo, no me gusta mucho coquetear con la muerte, o coquetear con el ocultismo o coquetear con la brujería eso es mucho más profundo y pesado me gustan los fenómenos paranormales pero me gustan por curiosidad no por tratar de, de encontrar cosas que no me gustarían que me pasaran conozco a algunas personas que no mencionaré que dentro de su casa tienen una mano de una niña una mano calabérica de una niña, de un enterramiento, de un entierro, de un panteón, la mano todavía tiene incluso parte de su vestido de la niña, así que yo no soy alguien que tenga cosas tan aterradoras, tengo objetos misteriosos, objetos interesantes, pero ya coquetear más de fondo con el ocultismo, con la magia negra o con la muerte, ya es diferente. Así que ojalá algún día pudiera preguntarle a estas personas si puedo documentar lo que tienen dentro de su casa. Y si me lo permiten, se los voy a mostrar. Oxlack, investigador, después de tantos años de investigación, al estar tan metido en el mundo paranormal, ¿ya has llegado a la conclusión de que hay algo más para simplemente no, que no podemos percibir? Alexander, gracias por tu pregunta. Las investigaciones precisamente no han comenzado. Todo este tiempo que yo he estado involucrado en los fenómenos paranormales ha sido un tiempo de conocimiento del fenómeno, de poder transmitir las experiencias, de recopilar datos, y creo que ahora, eh, a finales de este año o principios del otro, comenzaré precisamente con lo que tendría que ser una investigación como tal, una investigación científica es lo que he estado trabajando, y quizá no sea muy muy eh, interesante para las personas que ven mi contenido porque los fenómenos paranormales no son fáciles de captar pero sé que existen y sé que a lo mejor puedo conseguir algunos algunos que sean reales todos los días en mi facebook yo veo infinidad de canales infinidad de páginas de facebook que todos los días sacan evidencias paranormal yo recuerdo que cuando desmentía misterios eh, al menos me daban oportunidad de cada semana poder resolver casos, pero ahora no hay infinidad de canales que diariamente sacan muchas evidencias paranormales, las cuales en su mayoría son falsas y quiero, quiero no solamente ser un medio de entretenimiento sino de, de, de verdad dejar un legado y estoy trabajando en comenzar una serie de investigaciones científicas para poder demostrar que existen verdaderamente los fantasmas los fenómenos paranormales les llamamos fantasmas pero en realidad son fantasmas como lo imaginamos ese es el tema de esta noche mi, mi hermano santo moret está está en esta transmisión le mando un abrazo me dice que lo hubiera invitado a esta transmisión bueno desconozco que si estaba desocupado o no Normalmente ya hay muchos podcasts a esta hora, hay muchas transmisiones de exploraciones paranormales. Así que, pues, no sé, mandame un mensajito en el WhatsApp si quieres entrar y platicarnos algo, Santo Moret. Con mucho gusto puedo eh, invitarte a esta transmisión. Hoy sábado son las 10:28 de la noche, 10.30 y media ya casi, y estamos hablando de este tema interesante. Eh, Angie Mari dice, 2 millones de suscriptores y solo 400 personas mirando. Sí, Angie Mari, mi canal eh, está bloqueado desde el 2016. Desde el 2016 tiene 2 millones 200 suscriptores y de ahí no sube ni baja la cantidad de suscriptores. Se ha quedado bloqueado. Tengo un problema con YouTube. Varias veces he platicado con ustedes dentro de mi canal eh, sobre el... ¿Qué, ¿Qué pasa con mi canal? He tratado de que me apoye la gente de YouTube directamente, pero al parecer no pueden hacer nada, es simplemente el algoritmo. El algoritmo decide qué canales eh, mata definitivamente o qué canales lanza a la popularidad. Lamentablemente mi canal después de, ya llevo 14 años, voy a cumplir 14 años en diciembre, mi canal fue uno que dentro de los cambios de YouTube, de, de, de, del algoritmo que hubo, pues eh, fue literalmente asesinado. Así que mi canal no sube ni un suscriptor, ni baja. Y cuando sube, vuelve a bajar los números de suscriptores que, que subió y siempre se mantiene en 2,200,000 mil y tantos. Es algo sobrenatural lo que le pasó a mi canal, pero sí, mi canal está completamente bloqueado por YouTube. Por eso he tratado de iniciar un canal nuevo que se llama Misterios eh, Casos, Casos Paranormales Oxlack. Y este canal todavía no llega ni a los mil seguidores, pero al menos esos mil seguidores se han, han llegado solos. Y espero eh, empezar un canal nuevo sin que el algoritmo me dañe. Así que este canal eh, se llama Casos Paranormales Oxlack está ahí, no ha llegado ni a los mil seguidores, me faltan como 40 seguidores, ojalá lo busquen lo encuentren y se suscriban y pueda, pueda volver a empezar un canal porque mi canal está muerto, pero sigo aquí con ustedes si youtube es vamos, vamos a empezar con un canal nuevo, pasa el link al canal, haz Noches de terror, casos paranormales Oxlac. ¿saben qué? ha llegado el momento de pasarles el número telefónico para que ustedes me puedan llamar y contar una historia de fantasmas si les ha pasado que han visto un fantasma, pueden contármela aquí, eh, podemos invitar a Santo Moret también, y que las llamadas sean menos de 10 minutos, sí, porque 10 minu pasados 10 minutos ya es muy pesada la llamada, así que si pueden hacerlo en 5 minutos contarme sus historias, estaría bien. Antes teníamos la ley eh, Roxana, cuando teníamos Encuentro con lo Desconocido, Reylox, re, eh, ley roxana que significaba que no podía superar los 10 minutos eh, de, de llamada telefónica se llamó ley roxana porque precisamente en una de las transmisiones nocturnas una chica llamada roxana llamó y se tardó como 30 minutos y todos se enojaron así que la ley roxana sigue vigente en esto que es encuentro con lo desconocido pero ahora hablamos mucho más tranquilos como si dijéramos mundo misterio punto horror. es que me llaman mucho la atención estos canales de youtube que hablan tan lento osla al estilo de la mano peluda sí llama al santo eh, escuchando mientras estudio saludos desde perú un abrazo a luis mori torres que está escuchándome mientras estudia eso es muy bueno anaela price un abrazo y vamos a poner el número telefónico en pantalla mientras prendo mi teléfono quito el, el WhatsApp porque por WhatsApp se traba mucho vamos a dejar en uh, ajá vamos a bueno vamos a ver si si no hay complicaciones en las llamadas vamos a prender el Bluetooth Bluetooth mode y vamos a conectarnos Vamos a poner el número en pantalla. Marisol MG está aquí. Le mando un abrazo a Marisol. Hasta Tijuana. Qué bonito es saber de ti, Marisol, y que estés en esta transmisión. Gracias por regresar. María Luján Gorioni dice saludos desde Jujuy. Jujuy en Argentina, ¿verdad? Jujuy es Argentina. Saludos desde Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Dice FZ14, que es Papucho 69. Saludos desde Filipinas. Y saludos desde Guayaquil, Ecuador. Javier Medina también nos manda un mensajito. Gracias a toda la gente que me está apoyando desde Facebook y desde YouTube con el Super Chat. Vamos a poner el número telefónico en pantalla por si quieren llamarme y contarme su historia de terror, su historia paranormal, una historia de fantasmas. Hola, Osla, ya me suscribí a tu nuevo canal, Rafael Iván. Mil gracias, mi hermano. Mil gracias por buscarlo y por... Eh, por Suscribirte. Miren, se los voy a enseñar ahora mismo. Se los voy a enseñar ahora mismo. Vamos a buscar este canal de Oxlack. Vamos a compartir pantalla. Y ahorita vamos a las llamadas. Ahí estamos compartiendo pantalla. Vamos a quitar... Eh, Oh, no, no, no afecta el número telefónico. Vamos, aquí está la pantalla, aquí está, eh, que estamos en vivo, aquí está mi nuevo video. Hoy subí un nuevo video que se llama El misterio de las calaveras de cristal. Es un tema muy interesante que seguramente ya conocían, pero lo dividí en dos, hablando de todas las calaveras de cristal encontradas. Así que este es el primer episodio, lo subí hace tres horas, por favor síganlo. Y mi canal, vayan a buscar aquí en canales y está como Casos Paranormales Oxlack, este que están viendo en pantalla. Tenemos 977. Oh, aquí, la muñeca más. Faltan 33 suscriptores para tener mis primeros mil. Y este es mi nuevo canal. Todas las miniaturas ya son nuevas, son de este estilo, porque voy a subir solamente videos de estos misterios. Vamos a contestar la llamada telefónica. Vamos a dejar de compartir pantalla. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, uh, soy Juan. Uh, tengo una historia, voy a ser rápida. Um, hace como unos ocho años eh, estábamos en la calle, yo y mi hermano y otro amigo. Y sí. vimos un... Un platillo volador, oh, eh, fuerte, volador, o sea, ah, no, no sé cómo decirlo, sí. pero ¿De dónde, desde de, ese día nadie me ha creído. ¿De dónde me hablas, Juan? ¿Cómo? ¿De dónde me hablas, Juan? De Nogales, Sonora. De Nogales, Sonora. Bien, bienvenido, buenas noches. Entonces nos cuentas que una noche viste un platillo volador. ¿Cómo era? Descríbenoslo traía muchas luces y se paró enfrente y yo le dije a mi hermano eh graba y no traía fila y se quedó estático y se fue así como estaría a jugar oye y eso cuando sucedió como hace ocho años hace ocho años y no has tenido encuentros con fantasmas Solamente el platillo volador. ¿Cuánto tiempo duró en el cielo que lo viste? Unos cinco segundos. Y, o sea, cuando se fue, lo perseguimos, pero pues lo, lo perdimos de vista. Estaba muy alto, se veía como luces no, nada más estaba, o estaba abajo? Estaba abajo, se veía clarito. ¿Y en ese lugar había muchas casas o estaba más o menos solo? Eh, habían casas, pero. Se paró arriba de un terreno. Eh, no había nada. Estaba solo. Ok, desde entonces dices que nadie te cree. Sí. Pero sí. tú estás seguro lo, de lo que viste. Yo y mi hermano y mi otro amigo, el que íbamos ahí, eh, lo, lo vimos clarito desde ese día. No se nos olvida. Muy bien, mi hermano Juan. Pues bueno, ¿qué.? Qué bueno que pudiste observar algo así. No mucha gente tiene la oportunidad. Y ya que nos lo cuentas, pues nosotros solamente escuchamos tu relato. No estamos aquí para decirte que es falso o es verdadero. Simplemente si tuviste esa experiencia, pues te agradezco que nos las hayas compartido. El, en la próxima semana seguramente eh, tendremos aquí un invitado. Es un investigador del fenómeno OVNI, un ufólogo argentino de History Channel, entonces me gustaría que, que, que estés en ese programa para que platiquemos sobre la ufología. Oh, okay. uh, muchas gracias. Un abrazo, un abrazote, mi hermano Juan, que estés bien, saludos. Ahí estuvo Juan desde Nogales, Sonora. Nati Princes, Natalia Princes, nos mandó 20 pesotes. Mil gracias, Natalia. Dice, yo sí creo en fantasmas. Saludos, Oxlack. Gracias, Natalia. Dice, Ezequiel 88, que si tu foto es una muñeca o que si es una persona real, Natalia Princes. Nuevos comentarios. Ah, Muy buenas noches, San. Luis Fernando Solís, era un fantasma, ¿no? ¿Cómo se llama el nuevo canal? Dice Violet Rojas. Nuevamente, les voy a compartir pantalla. Y este es mi canal nuevo, el que estoy dejando que, que suba suscriptores solito, esperando a que, a que YouTube ya no me penalice, que ya no me tenga bloqueado. Nos faltan 33 suscriptores, como ven aquí, para eh, poder llegar a los primeros mil. Y los videos, pues son la, las nuevas eh, los nuevos videos que he estado realizando, y así van a ser todos de este tipo. En este canal voy a subir solamente las historias paranormales de misterio, criptozoología, ufología y demás. No va a haber exploraciones, no va a haber otro tipo de videos, simplemente los que hago como tipo documental. Estos son los videos tipo documental que hago sobre diferentes temas, la muñeca Okiku, el fantasma de Pony Attack, los misterios de los rayos, la planta monstruosa, el, el squash oliger, eh, descubrimientos malditos, estas son las cabezas de exam, la teoría de la tierra hueca, el mapinguari, los duendes aluches, el alien kofu y diferentes temas, diferentes temas de toda la historia de lo paranormal, de la ufología, de los misterios, de los enigmas. Espero que se suscriban a ese canal y, y lo consientan para ver si YouTube me vuelve, me vuelve a poner en, en el aparador. Pero mientras tanto sigo con ustedes aquí en este canal de Oxlack Investigador, que ya va a cumplir 14 años y que con mucho gusto lo hago. Dice Ra Razorcat me quedé picado con el caso Billy Mayer. ¿Por qué no lo has terminado? Razor me falta solo un video del caso Billy Mayer. Yo creo que podríamos podríamos este martes voy a tratar de que este ufólogo argentino nos dé esta entrevista y lo tengamos aquí en el podcast y podamos hablar del caso billy meyer y de otros gracias a Violet rojas dice que ahora se suscriba al canal gracias serías dentro de las primeras mil dice eduardo loma qué pasó con el fantasma del cuadro el cuadro lo tengo afuera junto con la figura esta y junto con el otro que me enviaron de Veracruz que parecía que estaba lleno de excremento y otras cosas raras que he traído las tengo fuera de mi habitación en una terracita que tengo. Eh, dentro de mi habitación solamente tengo eh, el juguete que me traje de la tumba de Nachito, un azulejo que me traje de la tumba de la novia de, de la chamarra es una leyenda de de los mochis Sinaloa y tengo otras cosas que me he traído como por ejemplo un objeto que me encontré bajo la casa o bajo el, el sanatorio Durán el lugar más embrujado de Costa Rica y muchos otros objetos que me he traído de otras cosas ahí las tengo tengo algunas piedras de las líneas de Nazca y demás yo sí creo en fantasmas, dice Yassinaba. Cuando era niña me tocó ver uno y es muy escalofriante, da mucho miedo y te quedas sin poder hablar y sin poder moverte. Saludos desde León, Guanajuato. Yassinaba, precisamente fue en León, Guanajuato, donde yo vi a un fantasma. Lo vi en, en una construcción abandonada. Es un video que les voy a subir también al canal y es donde yo sí puedo decir que vi un fantasma, me sucedió en León, Guanajuato, y es ahí mismo, en León, Guanajuato, donde estaré el 6 y el 7 de noviembre en Electo Fest, dando una conferencia, mostrando algunas evidencias, platicando con ustedes, conviviendo, y eh, dando autógrafos, voy a llevar mis libros de criptozoología, y quizá, quizá pueda hacer una reunión con fans, y poder ir al lugar donde yo vi a ese fantasma tendría que hablar ahí un poco con las autoridades de la zona para que no tengamos problema y podría llevar quizá a fans a ese lugar donde yo vi a un fantasma fue en león guanajuato precisamente así que ya saben toda la gente que me vaya a ver allá en león guanajuato también va a estar ahí eh, el señor eh, Carlos Trejo, no creo que platiquemos, no creo que convivamos con él pero bueno, es otro de los personajes que llevarán a esta expo Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, hola ¿quién habla? Buenas noches ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Eh, ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Sí, me llamo Pablo de Comadero Rivadavia. Pablo, ¿de dónde me hablas? Pájale un poquito a tu transmisión para que no se encime esta llamada. Sí, de Comodoro Rivadavia te llamo. Ok, ¿eso es en Argentina? Sí, así es. Argentina, el Muy... sur. Muy bien, mi hermano déjame mandar un saludito a Angelo 2050 que nos mandó 10 soles peruanos, les mando un abrazote mi hermano Angelo 2050 gracias ok, cuéntanos mi hermano ¿qué pasa? ¿viste un fantasma? ¿has visto un fantasma? hola, hola Pablo, ¿has visto un sí. fantasma? Eh, estamos en la casa de mi novia eran las eh, dos y media de la mañana. Ok. Hola. Sí, eran las dos y media de la mañana. Y resulta que en el transcurso de la noche estábamos mirando una película y por el pasillo vemos... Eh, vemos un tarizón y como que arrastraban los pies. Ok. Eh, como cuando andan con sandalia y arrasan los pies. Sí. Eh, en ese momento estábamos con mi empresa mirando eh, la película y bueno, y miramos de reojo y vimos que venía venía con un, un camisón, sí, era grande y arrasaban los pies, escuchaban los pasos. todo. Eh, en ese momento mi novia se asustó y fue corriendo a la habitación para ver quién era y resulta que no había nadie. Okay. Y oh. bueno, mi novia se puso muy nerviosa. Eh, eso como que se quería desmayar como que subir la presión. Y, y resulta que, que después de eso y no, no pensar y era, era la, la abuela que había fallecido hace como años. Era la abuela, el fantasma de la abuela. y sí, que andaba rodando en la casa ok, ¿y cómo supieron que era la abuela? y bueno, porque falleció hace cinco años y vimos una foto y tenía el mismo color de camisón todo. aparte después que lo vimos los dos, no es que solamente lo vio mi novia oye, y yo o sea, lo vimos los dos al mismo tiempo vieron que tenía un camisón vieron que tenía un camisón cierto sí sí y aparte arrastraba los pies y se escuchaba repetidito los pies solamente lo escucharon una vez solamente la, el fantasma de la abuela sucedió una vez ¿Solamente una vez se apareció el fantasma de la abuela? Sí, una sola vez y después nunca más eh, apareció. Esa fue la última y primera vez que apareció. Ok. Bueno, ¿a ti te dio miedo? Eh, sí, un poco sí, pero eh, no quería demostrarle tu miedo porque si no, no yo se iba a poner más nerviosa sí la asustó más por mi novia que suele temblar y fue como que fue demasiado después de que supieron que era el fantasma de la abuela ¿tuvieron miedo o se, o se les quitó el miedo? no, después de, no fueron dos días que no podía dormir por el show y, pero después sí se nos pasó y después de ahí pero nunca más me voy a olvidar ese momento porque fue tan real eh, al ver el camisón y aparte de escuchar los eh, pies todo era como que estaba ahí real pero en realidad no porque no había nadie y me pongo contento de la forma que lo vimos los dos o sea, porque si lo ve uno solo, eh, digo no, fue eh, imaginación o algo, pero no, lo veo, uno, los dos. Exactamente, sí, exactamente, para que, para que no haya duda de que fue una ilusión, y mucho menos los dos vieron a ese fantasma y viviste esta experiencia sobrenatural. Entonces sí crecen fantasmas. Sí, con esto es lo que me pasó, sí. Muy bien, mi hermano Pablo. Pues te agradezco que nos hayas llamado y contado tu historia. Ahorita con lo que nos acabas de decir voy a hacer algunas preguntas para los demás que nos están viendo. Y te mando un abrazote hasta Argentina. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Siempre vemos vivir visitar y si eso es algo que nos entretiene. Y es, este, en que hacer videos. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a ti a tu novia. Un saludote. Bueno, muchas gracias. Bye. Adiós, bendiciones. Me dicen aquí que podría hacer las llamadas por Discord para mejor sonido. Gracias por el... Gracias por el dato. Voy a intentarlo. Voy a, Voy a hacer algunas pruebas. Y si se puede, por, por Discord, lo intentaré. También lo hago por teléfono porque hay personas que no le entienden a otras aplicaciones y entonces solamente conocen el medio tradicional, que es por llamada telefónica. Leo Aliaga nos mandó 20 pesotes argentinos, dice, buen vivo, bro. Un saludo desde Argentina, un abrazo, mi hermano. Gracias por estar apoyando a la causa, apoyar este canal y apoyar estos temas sobrenaturales. Brujita, un abrazo también para ti, José Currus. Osla, la cuenta tu experiencia con la parálisis del sueño, dice Josué Cruz. Fíjate que todavía recuerdo la primera vez que me sucedió esto de la parálisis del sueño. Tengo otra llamada entrando. Estoy esperando a que Santo Moret también entre a la transmisión. Eh, ya le mandé por ahí el, el, la, la liga para que se agregue. Y ya está entrando Santo Moret. Vamos a darle la bienvenida. Santo Moret es otro investigador de fenómenos paranormales el año pasado lo conocí, desde entonces hemos sido buenos amigos, vamos a agregarlo a esta transmisión. Santo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás hermanito? Pues a todo dar, ¿me escuchan bien ahí? ¿La raza me escuchas bien tú hermanito? Un poquito lejitos, al principio se te escuchó mejor, más fuerte. A ver, ¿ahí me escuchas? A ver, ¿ahí Ahí me escuchas? Ahí te escuchamos perfectamente. Mi hermano, okay. qué bueno, ¿qué, ¿qué estabas haciendo esta noche? Esta noche es paranormal, es de terror, ¿qué hacías? Editando videos, hermano. Ya sabes que hago videos también eh, con voice and off y pues exploraciones urbanas a veces, pero por el tema de la pandemia, pues me he guardado. Y pues vamos a tener ahí algunos invitados todo este mes en Del terror en, en la página de Santo Moret, hermano. Platícala a la gente entonces cuáles son tus redes sociales, qué haces y qué va a haber de nuevo. Pues bueno, mis redes sociales, amigos, para los que no me conocen, Santo Moret en todas partes, everywhere, ahí hasta ando haciendo el ridículo a veces en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. Santo Moret en, en Facebook y YouTube vamos a tener este, varias este, pláticas vía este stream con nuestro amigo Antonio Samudio, el, el que hizo la serie esta de... De Haunted Latinoamérica Con nuestro amigo Johan Díaz Vamos a hablar del fenómeno OVNI Con nuestro amigo Jorge Moreno También del Museo de lo Paranormal Que estabas hablando justamente De, de, de, de él O sea, ya me y... robaste a todos mis invitados Todos mis invitados U... de octubre Ya me los robaste <risa> O sea, no, no te pusiste de acuerdo con ellos <risa> ¿o cómo, hermano? También va a estar Luisito Rey Va a estar Luisito Rey mañana con nosotros okay. Echando con bueno, ya están armadas las transmisiones ahí con Santo Moret, también pueden seguirlo en su página de Facebook, Santo Moret, y en su canal de YouTube. Santo, quería preguntarte, ¿tú crees en los fantasmas? Al 100%, hermano. Hace, si me hubieras hecho esta pregunta, hace aproximadamente dos años, que empecé con, con esto del fenómeno paranormal, este, me hubiera reído y te hubiera dicho, no, nah, esas madres no existen, ¿no? Pero a raíz de que empecé, de que se vino la pandemia, fue justo cuando se vino la pandemia que empecé con las transmisiones visitando lugares este, abandonados porque mi contenido mi contenido era totalmente family friendly, andaba en, en este pueblos este, eh, mágicos de México, para los que no saben de otros países, los pueblos mágicos en México, así se les llama, porque tienen atracciones turísticas, ¿no? O son ricos en, en cultura, y, pues, bueno, visitaba estos pueblos, se vino la pandemia, se cerraron los pueblos, este, y me dediqué a visitar este, lugares abandonados primero. Y el primero fue un cementerio, hermano. Y yo, sin creer, llegué a ese cementerio e incluso estaba este, mofándome, burlándome de, de los fantasmas. Me acompañó un amigo mío y me dijo, no te burles porque te, te puede ir mal, o sea, esto sí existe. Y me estaba burlando, entre burlando y no, de repente agarraba momentos como de seriedad, porque decía, a ver, estás haciendo una exploración urbana, ya ponte serio, ¿no? Pero ya me conoces como Chocotorreo siempre, ¿no? Sí. La cosa fue que llegué a casa con el material que grabé, porque antes era mi material este 100% pues grabado y después pues editado en, en casa, y le metía pues musiquita y todo para ambientar, ¿no? Ya lo volví a hacer ahorita, pero hubo un tiempo que me dedicé a Urbex, este, a la transmisión en vivo. Pero bueno, esta vez me llevé el, en mi primera experiencia material este, a mi computador y cuando lo estaba editando, pues escuché varias cosas. Entonces dije: ¿Será que sí existe este fenómeno paranormal? ¿O será que exis sí existe este, la vida después de la muerte o los fantasmas como tal? Entonces me empecé a adentrar y a visitar más lugares y fue cuando me di cuenta que en cada exploración yo lograba captar algo, por minúsculo que sea, una psicofonía, este, un golpe, eh, y, ya y muy pocas veces, para serte sincero, muy pocas veces, en las exploraciones, este siluetas fantasmales. Entonces, esa fue tu primera experiencia. El día de hoy, yo vi que subiste un video de una persona muy polémica, porque... Desde que comenzó esto del fantasma de la tienda de Mario, han ocurrido diversos videos. Yo no sigo ya el tema, pero vi que el día de hoy tú subiste un video donde una muñeca cierra y abre los ojos en la tienda de Mario. Exacto. Lo acabo de subir, de hecho no tiene, yo creo, ni una hora. Este. Mira, me gustaría, es, es muy... mira me gustaría verlo, me gustaría que la gente lo viera. Y me gustaría saber okay. tu opinión sobre si es verdadero o sobre si es falso. Falso, ok. Vamos a, okay, a verlo. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Te, okay. ¿Lo busco en tu página? En mi página, hermano, porque todavía no lo subo a Facebook. Digo a YouTube, pero en Facebook sí ya está. Santo Moret, este Raza, ahí me pueden seguir. Para que no se pierdan ahí los videos y las transmisiones Muy que bien. tenemos todo este mes. Pues me he encontrado. Ok, aquí vamos a, a presentarlo en pantalla gigante. Eh, dice que tengo que salirme de aquí. Con dos videos, sumamente escalofriantes. Sí, nos tienes que pero, sacar, ¿no? Sí, voy a. Voy primero a poner la, la pantalla, pero... Ándale. Si ¿Sí me escuchas bien, sí, va. Es que están fallando mis audífonos. Sí. Déjame ver el es de YouTube Stream ya. Dejar de compartir. Ok, exactamente. Voy a compartir ahora. Es compartir pantalla y vamos a ver este video. Está en ya Chrome. Mm, uh -huh. Tu canal de uh, Facebook. Tu página uh -huh. de Facebook, perdón. Sí, ahí aparezco pues. como una calaverita ahí pintado lo... de calavera ya se está viendo, ya verdad así es, sí, ya lo estamos viendo vamos a ver el video y después nos explica sobre este tema vamos a verlo padre piñantas de Mario Lara. pues me he encontrado con dos videos sumamente escalofriantes espero que puedas dormir después de ver esto Han pasado ya varios meses desde que se suscitó el primer acontecimiento dentro de la tienda de piñatas, pero al parecer los sucesos paranormales no paran. Presta mucha atención a este directo que estaba haciendo Mario Lara cuando al parecer un muñeco que tiene a su costado cobra vida y mueve los ojos. me han estado invitando la verdad es que yo no he decidido no transmitir porque yo no tengo tanta experiencia pues en ese tema y yo los dejo que ellos y, y, pues, me, han, me han estado invitando la verdad es que yo no he decidido no transmitir porque yo no tengo tanta experiencia pues en... veámoslo una vez más presta mucha atención a esta figura Hace muy poco Mario compartió otro video que te mostraré a continuación, pues una de sus empleadas es jalada por una fuerza sobrenatural. M. <risos> En este video podemos ver que no se pudo tratar de algún hilo que haya jalado a la joven, pues de haberse tratado de ello, el hilo debió ser delgado y se hubiera reventado por el peso del cuerpo. Veámoslo una vez más. video te ha gustado, no olvides compartirlo dejar tu pulgar arriba y dejarme tu opinión en la caja de comentarios hay primero una pregunta que quisiera hacerte con, al respecto de esto en Santo y es si la música que usaste era sin copyright porque si no ya ensuciaste mi transmisión no, no, no es sin copyright hermano claro, <risa> obviamente no te preocupes no, y la segunda que me, que me hace ver es que vi, yo había visto el video donde es jalado esta persona, es jalada esta persona, pero yo pensé que era un como metalero no pensé que fuera una muchacha parece un metalero con, los, con el cabello largo no, pero si sí es una es una chava, una de sus empleadas según esto, pero me, me estás preguntando es que, que, que, o sea, cuál era mi opinión ¿no? Si era si yo pensaba si era falso o verdadero Sí. Eh, hablar, Podemos hablar del primer video donde... Podemos hablar en privado, dice Santo Morel. Podemos hablar en privado, dice Santo Morel. No, el, no, no el, el Del primer video. Primer del primer video. video. Es el de la muñeca. Podemos hablar en privado para que no me quemes. ¿no? El de la muñeca. Este, el de la muñeca, este, mira. Para, para serte sincero, en muchas este, transmisiones en vivo que he hecho desde aquí, desde mi estudio de, que están viendo ahorita, eh, pues como ven atrás pongo cosas que me gustan. En realidad no son así cosas como muy terroríficas, solo la, la muerte esta que compré que estaba de ahí de para Halloween y entonces es un adorno, no crean que soy adorador de la Santa Muerte o algo así, que también muy respetuoso pues quien crea en ello, ¿no? Pero tengo varios juguetes de repente aquí. Tenía una, un señor cara de papa con, con una máscara de Iron Man y la gente me empezó a decir que movía los ojos. Entonces, para serte franco, yo no le creía a la gente y una vez hice la, la comparativa y regresé el video y me pareció ver cómo movió un poquito los ojos. O sea, pero yo, yo se lo... No sé si... Si, si se lo pueda, este... O sea, no sé si haya sido por, el, por la cámara, porque ves que de repente se llega a congelar o las cámaras llegan a hacer una distorsión, ¿no? Entonces, no sé si haya sido eso, pero lo interesante es que el troll que ves aquí arriba, que es el que tú me regalaste, ¿lo recuerdas? Este troll que está por aquí. Sí. Este... En todas, en todas las transmisiones me decían que se movía, en todas. Pero como tú sabes, eh, los creadores que somos de contenido, pues tenemos un montón de chamba. Entonces, como que regresar todo un en vivo para ver en qué momento se movió, ¿me explico? Entonces, para serte sincero, yo no lo vi moverse en ningún momento. Sin embargo, hice un ejercicio con, con toda la gente de Santo Moret, donde puse este troll con un espejo viendo de frente. Para esto quiero decirte que, que hice el ritual de cargarlo en el sol y cosas así, porque no me sé muy bien el tema de, de cómo hacerlo, pero una persona me dijo, pues cárgalo al sol, dale este sus dulcecitos y de repente su caballito ahí de chupirul si quieres. Entonces hice todo eso porque pues me parecía interesante para ver si, sur, si surtía efecto o lográbamos captar algo en algún momento aquí dentro de la casa. Entonces hice ese ritual, pero te digo, la raza me empezó a decir que se movía que se movía en, en, ¿eh? en todas las transmisiones. Entonces lo que hice fue en una, dejar mi troll este, con un espejo de frente, una veladora, y lo dejé solo y me salí de la habitación, cerré la habitación, y lo que pasó fue algo impresionante, pues mi silla esta que ves aquí, este, giró pero abruptamente solita, eh, cabe mencionar, yo les he enseñado a, a toda la raza, ahorita porque ya estoy transmitiendo desde una PC, pero antes transmitía con un teléfono, y les enseñaba a, la, a la, toda la gente, pues, mi, mi closet, que, que va a dar, o sea, está mi closet, pero al final está también mi baño, o sea, entras, para entrar a mi baño entras a mi closet. Entonces, era imposible que, porque de este lado está una, un ventanal, entonces era imposible que la silla la haya jalado alguien. Antes de salirme, obviamente hice la En la transmisión hice un como un scouting para que viera la gente que, pues que no había nadie y que íbamos a dejar el troll ahí. Entonces salí de la habitación y desde otro dispositivo estaba viendo esta transmisión eh, en la parte de abajo de, de. en la planta baja de mi, de mi hogar. Y este, la, la silla giró abruptamente, ¡fum!, y se escuchó una voz, una, unas voces, ya no, no recuerdo, porque como estabas tocando el tema precisamente que hubo un problema con el algoritmo de Facebook y nos vetó a todos, tuvimos que borrar varios videos, si recuerdas? Entonces, lamentablemente tuve que borrar todos esos videos, pero eso es lo que pasó. Entonces, del primer video de Mario Lara, ese, hablando de ese, pues... Sí, creo, porque mucha gente me lo ha dicho literal. Este me ha tocado en la habitación de mis hijos eh, cómo se activan unos juguetes de estos este, de la marca Hasbro que se llaman For, For Real. Que son este, unos, bueno, en particular el que se activa a cada rato es un dragoncito. Entonces, a cada rato está haciendo ruidos el dragón ya no lo tengo aquí porque está con mis hijos, mis hijos no están conmigo ahorita, y, este, y también Santiago, mi hijo, pues me quitó el señor cara de papa y se lo llevó, entonces, pues así llevo juntando mis cosas, pero llega a mis hijos y se los llevan. Total, he, he tenido experiencia con juguetes, en la madrugada, literal, se encienden sin baterías, eh, algunos los he, los he logrado grabar, están en mi canal de YouTube, y algunos, algunas otras veces no, pues estás dormido y te despiertas y estás todo pues, como zombie. Entonces no, no piensas como en, ok, voy a poner a grabar mi teléfono, tengo que captar esa evidencia. O sea, literal, te levantan y te dicen, oye, está sonando esto, ¿no? Levántate, ¿qué es lo que está pasando? Entonces te levantas, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y vas a ver qué es lo que pasa y tratas de solucionar, pues ya sea que alguien se metió, o que movió algo. Pero, pero en, en particular yo sí pienso que los, que los juguetes y los, los artículos llegan a, a pues, tener algún fenómeno paranormal. No tengo la respuesta, pero sí me ha pasado. Este, y más, más, más, o sea, te juro, con este troll que me han estado diciendo toda la raza que se mueve. En algunas transmisiones, cuando yo, cuando todavía no nos, no nos conocíamos en persona. Llegaron a moverse algunos objetos en tu estudio, si recuerdas Sí Entonces podemos estar hablando de que, de que en este en particular Pues es real El segundo, me podría costar trabajo no creerlo Pero cuando tú halas algo, jalas algo este, He visto a varios que, que los descubren con hilos estos de pescar Que, lo, que, que mueven cosas con hilos de pescar porque el hilo de pescar pues es muy delgado y transparente y no se ve. Eh, pero el hilo de pescar podríamos estar hablando también de que puede, no sé, este, aguantar el peso de un marlin, ¿no? Eh, eh, un pez grande, un pez grande, sí. un marlin es muy pesado. Yo no sé cuánto pesa si alguien sabe por ahí, porque no quiero regarla y quedar como tonto porque no me dedico a la pesca. Pero es un pez muy grande. Y podría ser que la chava pudiera haber sido jalada con un hilo así. Sin embargo, eh, sí, sí, eh, sí le he dado a la pesca y, he, y me he dado cuenta que para que no se reviente el hilo, le tienes que cuando pica el pez, tienes que dejar la cuerda que, que se vaya e ir jalando poquito a poco y después darle otra vez cuerda y después ir jalando poco a poco, ya que está cerca jalarlo, jalarlo, jalarlo. Y cuando está cerca del, del, del bote pues meterle este, un arponazo y jalarlo hacia el bote, porque si lo jalas con el hilo, pues se revienta. Entonces, me cuesta trabajo creer que sea falso, porque, porque el hilo de pescar, pues como pueden ver ahí, a la chava literal la jaló de, de una, o sea, no fue como que la tiró primero y después la fue jalando despacito, o sea, la jaló fuerte y, y rápido. En mi experiencia con, con un poco de la pesca se hubiera reventado el hilo. Y si no, al, y si hubiera sido un hilo para pesca, este grueso, para Marlin, para. para tiburón, no sé. Pues yo creo que se hubiera visto en la transmisión, hermano. Bueno, por las cámaras de seguridad. Entonces, sí. mira, no sabemos si es verdad o es mentira, se lo dejamos a la consideración de la gente, pero en, pero en lo particular pues yo siento que es un fenómeno poltergeist, que, es, que muchos sabemos que el fenómeno poltergeist es cuando ya las entidades o los espíritus pues ya pueden lograr mover cosas e incluso atacarte. Y pues bueno, ahí está mi opinión, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Santo Moret sube videos de este estilo en su página de Facebook y también en su canal de YouTube. Eh, algunos me gustaría analizarlos a profundidad, en este caso, pues eh, les mostramos algunos de los que él presenta. Pero estamos hablando de fantasmas, así que Santo, por favor, acompáñanos para ver si la gente nos platica otras historias fantasmales que les han sucedido. Tú me cuentas que crees a partir de que vas a ese cementerio y comienzas a encontrar cosas que no podías explicar. Ok, en el del fenómeno paranormal empecé a creer ahí. De los fantasmas, pues ya me tocó verlos. Y logré bueno, captar. Bueno, cuéntame ese que, que viste. Déjame conteste esta llamada y ver, vamos con tu historia de fantasmas, porque me interesaría saber cómo es que viste un fantasma. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué? Hola, me llamo, me llamo Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿De dónde nos hablas? Bien, bien, soy de, de Oaxaca. De Oaxaca. Perfectísimo, cuéntanos. Sí, no, nada, para mí es un honor este, hablar contigo, Oxlack. Eh... Te sigo desde que iba a la primaria, hace seis años, cuando subí los dedos de la Tierra a Huaca. Uy, ya estoy viejito entonces. <ríe> Se me hace muy, muy cool contigo. Y mi historia creo que es interesante, ante nada, creo que es mucho para debatir. Verás, este, hace unos años, bueno, hasta el año pasado me regalaron un globo de helio. ¿Un qué? Un, qué? un globo de helio que de 17, creo que tengo 18 años, me regalaron un globo de helio del número 17 entonces pues yo lo que hice como un adolescente promedio es este, desinflarlo e inhalar el globo de, ah, de helio un globo de helio okay. sí. y me sentí muy mal porque pues como era un regalo pues no quería dañar ese regalo, la de dos personas sí. entonces lo que hice era echarle aire para que no se viera tan feo okay. y lo dejé ahí en un cuarto arrimado entonces una noche, como dos días después, el globo eh, estaba enfrente de mi cuarto. Entonces abrí la puerta y es como que ahí estaba el globo y estaba flotando el globo. Y es como que no, no llegaba a, a entender globo. Eso porque el globo estaba ahí, sí, estaba hecho de aire porque estaba flotando si sí, no tenía nada de ello. Sí. Incluso lo primero que hice fue este, grabarlo. Y de hecho vi el video de la prueba de que no entiendo muy bien cómo el globo estaba grabando que okay, estaba flotando ¿y lo tomaste? perdón, perdón ¿lo sujetaste o algo de, al ver lo que estaba flotando? no, no, no lo dejé ahí y el globo giró, como que giró mirándome a la cámara ok ¿y ese globo cuánto tiempo se mantuvo así flotando, sin sin, eh, sin helio? como ¿Cómo? segundos porque cogí una sondilla y como que lo empujé porque me asusté mucho honestamente sí y este pues bueno de ahí se cayó justamente cuando entró el cuarto que lo tenía donde estaba rimando el globo hoy está raro eso y ya no volviste a experimentar eso no volviste a dejar el globo ahí y entrar alguna otra vez a ver no, si no, a en, en la mañana el globo lo tiré <risa> demasiado ¿Ya no quisiste saber si eso había sido algo normal o paranormal? No, eh, siempre se le di como intenté dar su explicación, pero igual es como un reboscada. Bueno, se, estaría interesante el hacer el experimento de inflar un globo con helio, sacarle el helio y después inflarlo y esperar a ver si flotara, ¿no? Porque con aire no puede estar flotando. Sí, sí, de hecho se ve en el video que está como un poquito en el margen del, del, del suelo, lo cual es como muy raro. O sea que está flotando bajo. Sí, está flotando bajo. Y es la prueba que yo le doy a mis amigos cuando les enseño el video. Porque como el video está grabado 10 es después de mi cumpleaños, es evidente que no tiene mucho que estar ahí. Y un globo de helio pues no es como que se desinfla tan rápido y un globo de aire evidentemente no flota. Ok, ¿y de qué era el globo? ¿Qué figura tenía? Era un 7, era un 7. Ah, un 7. ¿Tú crees que haya sido algo paranormal? Pues, justamente en ese año, pues, algunas cosas en mi casa, de que se prendía la luz, de que se prendía la tele. Ok, o sea, como que sí había actividad extraña como para pensar que eso fuera por algo sobrenatural. Sí, sí, quería, este, podría darle ese tono, pero, pues, honestamente, para mi bien, no, prefiero que sea algo más científico. Prefieres que sea algo normal. Bueno, está interesante, pero sí. físicamente no viste nada, un fantasma, algo, nada, solamente esa experiencia. Solamente la experiencia, sí. Muy bien, bueno, te agradezco la historia, mi hermano Víctor, ¿verdad? Desde Oaxaca. Sí, así es. Perfectísimo, espero nos puedas seguir en las próximas transmisiones. Cuando esté Melisa o cuando estés solo, eh, en las llamadas telefónicas y nos puedas platicar algunas otras cosas que se te vengan a la mente. Muchas gracias, Max. Buenas noches. Un abrazote, mi hermano. Un saludote y gracias por seguir el canal desde tan chico. Gracias. ¿Qué explicación le podríamos dar a, a este caso, Santo Moret? ¿Crees que haya quedado un poco de helio y que por eso flotaba? Yo pienso, mira, lo que pasa es que también, qué bueno que, que, que me preguntas eso, porque pues mis hijos están chiquitos, entonces a cada rato les compramos globos, ¿no? De helio en sus cumpleaños y así. Entonces, este bueno. lo que ha pasado es que se, se calienta con el sol. Bueno. A, a ver, permíteme un ratito, este santo moret, ahorita vamos, tenemos una llamada que entró. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Este, Luis González. Luis, bienvenido. ¿Desde dónde nos llamas? De Tulancingo, Hidalgo, México. De Tulancingo. Cuéntanos, mi hermano, ¿has visto algún fantasma? Mira, te voy a preguntar una anécdota que a mí en lo personal me pasó. Y bueno, aparte de mí, un aproximado como de unas 20 personas lo vimos todos juntos. Ok. Esto tiene más o menos como, como unos 10 años. Eh, trabajaba yo, bueno, me juntaba con mis amigos a echar fútbol cascarita en la noche. Y esa día era, yo creo que no era ni media noche, eran como un y media más o menos. Terminamos de jugar fútbol y este una tía tenía una tienda. Ahí le hacíamos el gasto de frituras. Bueno, cuando echábamos la reta, pues era refresco de eso, pues ahí la hacíamos el gasto, ¿no? Y para no hacer más tan larga, terminamos de jugar, este, empezamos ahí a ir a platicar, estábamos ahí chispeando y todo. Sí. Y yo estaba, como el, el local era muy pequeño, yo, este, el estaba sentado adentro en el piso de la tienda, yo estaba recargado de la cortina, este, eh, por, por fuera, esperado la banqueta. Y eh, lo que pasó es que, y bueno, no sé, vi, vi como que el suelo se iluminó. Giré, bueno, ve hacia atrás y había como a la altura de un poste de luz, y si no es que un par de metros más arriba, era una, como el tamaño de, no sé, como de tres balones de básquetbol, era una bola de, de, de fuego, literal de, de fuego. Y venía lento, venía flotando, venía como, como brincando, como saltando, se puede decir. Sí. No, no, no sé cómo movimiento, como brincando, pero, pero en el mismo aire, ¿sabes? Y, y bien bajito venía. Ok. Venía exactamente hacia la dirección donde estábamos nosotros. Sí. Cuando llegó a la mitad de la calle, este, una de mis tías, yo me, de, bueno, me desenfoqué de lo que estaban platicando, volteé y me dice: ¿Sí o no, sobrino? Gira a mirarme, que me no estaba del lado de afuera, mira hacia arriba y ve porque es lo que yo igual había visto. Para eso, cuando yo la vi, no me dio miedo. Lo primero que pensé fue: Es una bruja, ¿no? Sí. te Prefiero que se pase porque yo los fondos que son medio. Pues no se alteran demasiado. Y lo que hice fue que. Pues ya, bueno, perdón, ya me volteé a ver. Lo vieron y salen todos corriendo, gritando: Ah, es una bruja, no sé qué. Le hablan a los vecinos. Bueno, son se le escuchó la gritación y salieron los vecinos. Y te platico, no era muy tarde. Sí. Entonces ya ahí se llenó la calle, y esa cosa, lo que haya sido, este, se, se, se detuvo ahí, no sé, este, como unos 3-4 minutos, estuvo ahí, en el aire a media calle, a la altura de un poste de luz, Ajá. todos viéndola, grabando, y, este, y ya salieron salió ya las señoras de grandes, empezaron ahí a, a un agua bendita y no sé qué tanto, ya. Los, bueno, para no para no tanto sí. se fue a regresar así por donde venía, lento y se empezó como que a parpadear de hecho dentro de lo que era la bola de fuego tenía una flama muy pequeña okay. muchos me hicieron globo de cantón y eso, créeme que yo también soy muy escéptico en este tipo de cosas sí. y me cuesta creerlo y no, para nada era eso y estaba muy bajito oye, ¿y eh, tienes videos de eso? muy grandes fue hacia atrás, hacia atrás, y cayó yo creo que una calle, un par de calles atrás. Ajá. Bueno, se fue de Quisimos ir a ver qué había pasado, que realmente qué es lo que era, pero llegó un momento que nos fuimos acercando a donde queríamos que había caído, y hubo algo, no sé, que nos sembraron las piernas, nos quedamos ahí parados un rato pensando que lo que íbamos a hacer no era nada bueno. Sí. Nos regresarnos, nos entró bastante miedo, y pues ese es mi mi anécdota. Oye, ¿y, ¿y hay videos de eso? ¿Mande? ¿Hay videos? Eh, este pues, día, bueno, son mis amigos a la fecha, tres personas fueron las que grabaron. Y, pero después de ahí, lo que pasa es que por el miedo, todos ahí son vecinos, y yo vivía, desde donde nos juntábamos, yo vivía como a unos 15 minutos caminando. Sí. Entonces, ellos, enseguida, después de que termino eso, pues, ahí sus casas sobre la misma calle, pero yo sí me fui caminando en la noche, a mediano, como a la una de la mañana, yo creo, porque ahí estamos un ratillo. Ok. Y este, pero sí, como dos o tres personas se grabaron de hoy hasta hoy en día, ya no nos juntamos y no, no, no, he hecho, por, por preguntarles qué pasó con los videos. Ok, sería interesantísimo sí, que creo, pudieras eh, conseguir esos videos para analizarlos, porque si es una bruja es difícil grabarla a tan corta distancia como tú dices, esa bola de fuego y si sí. no era una bruja, podríamos ahí observar y saber si se trataba de un globo de Cantoya ajá, ajá. bueno es que sí, yo soy de las personas o sea, como te explico no, no soy muy creyente en ese tipo de cosas, pero también trato con respeto de que de algún día si me llega a suceder algo así pues pues sí, con, tomarlo con, con respeto, ¿sabes? O sea, no, tampoco lo, lo tomaba a la ligera. Y lo que ese día vi, o miramos toda la gente, yo creo que sí, vale. Y difícilmente te puede decir que era un globo de cantor, ya realmente era una bola de fuego, porque la platico, tuvimos como cinco minutos viéndola, sí. que estaba ahí, no te iba, y pasó un re. Bueno, ahí salía la gente, salían los vecinos, todos vieron. ¿Y no, no le aventaron piedras? ¿Mández? ¿No aventaron piedras? No, ¿qué pasó? <ríe> no, no, no, para nada. ¿O algo para, para tratar mismo, de...? <ríe> que... No, lo único que hicieron fue eran dos señoras, bueno, una de ellas es abuela y la otra es una, una señora igual ya grande, con agua bendita y bueno, empezaron hacia donde estaba pues, flotando, donde estaba esa cosa en sí. y... forma de cruz y no sé, bueno, ellos no sé qué pues, o por... pues, no sé qué decían por no sé, y este y en, sí, en forma de cruz con agua bendita, y fue cuando ya empezó como que a parpadear, y se empezó a ir poco a poco hacia atrás, así, eh, así como venía, se regresó, digamos, que, que en la misma dirección. Sí, y después se cayó después de unos pinos, que ya no, ya no fueron a ver qué era. bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno bueno, te agradezco mi hermano porque nos hayas contado esta experiencia, ahorita vamos a debatir de qué podría ser y si consigues los videos ojalá nos no los podrías compartir Sí, sí, no, sin problema de hecho después de eso hace no mucho, como, como un medio año me, me recordé lo que me había pasado me puse a investigar a buscar muchos videos acerca de, de bolas de fuego y, eso, y no encontré ninguno no, no encontré nada Sí, pues ojalá si todavía le hablas a tus vecinos, a ver si todavía tienen los videos, porque hubiera sido interesante ver eso. Sí, mira, deja este, contactarlos, ya tienen. Son bueno, conocidos ya de tiempo, amigos de, de infancia, pues ya cada quien ha hecho su vida, ¿verdad? Pero sí, este, ahora que pueda yo, me doy una tapadita y, y sin problema. Perfecto, mi hermano. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas llamado y quedamos pendientes con este caso. Claro, ¿quién, ¿quién noche? ¿Y viendo el programa? Gracias Salud. mi hermano, un saludote claro, pues, pero... Muy bien Santo, nos decías de los globos y ahorita pasamos con este caso de esta presunta bruja Sí, mira, los globos pues llegan a, a no es que se vuelvan a inflar obviamente, pero el gas que contienen al calentarse como que sí hace que se, que se mantengan un tiempo más o duren más y si se llegan a desinflar un poco y, y se mantienen, de hecho he, he visto que se mantienen a la altura de un metro y luego van bajando, pero si los pones al sol o les pega el calor, se vuelven a pues a, a, infla, a inflar más, como que hay un fenómeno ahí físico sí, de, sí. De dentro, del ga, de, dentro del globo con el gas y vuelve a elevarse o vuelve a inflarse y se eleva un poquito más pero bueno esa podría ser esa explicación con el globo y lo de los globos de cantoya pues han engañado a muchas personas este sin querer no este que, que llegamos a ver este de repente globos de cantoya y en realidad este, según brujas y en realidad son globos de cantoya pero sin embargo es el tema justo que estábamos hablando ayer con, con nuestro amigo este el buen rostro Buen rostro, donde, donde dice que este pues que se le hace una fumada que se transformen en fuego y salgan volando. Pero bueno, hay, hay escepticismo y hay algunos que pues que sí creen en las brujas. En lo particular, yo no he visto bolas de fuego tan, o yo he visto luces, pero bolas de fuego tan cerca como para, como para, para aseverar que, que, que no es un globo de cantoya. O sea, no, no me ha pasado. Yo entonces, sí, yo sí pude ver dos bolas de fuego. Eh, sí, hay, por ejemplo, en este caso de las brujas y eh, las bolas de fuego, sí creo porque las las pude ver. Eh, okay. Entonces es interesante. Por eso le decía que si no les habían aventado piedras, porque si era un globo, quizá con una piedra lo hubieran bajado, ¿no? De una pedrada lo bajaban, pero no se les Exacto. supo aventar una piedra. Exacto. Y, y bueno, también hay este fenómeno físico donde hay este gases en el piso, en el suelo, mejor dicho, perdón, y de repente empiezan, eh, llegan a verse como luminosos, como, como gases luminosos y se llegan a confundir con, pues, con brujas, ¿no? Sin embargo, este, en lo particular, pues, para empezar, yo sí creo en las brujas, ¿no? Porque sí las hay. Este... Vi una pregunta por ahí de que, qué opinan de las brujas de unos creadores de contenido, que no voy a decir nombres, pero pues a mí se me hace muy fumado, de, muy jalado los pelos, que sí si, este, capten brujas, en particular esos creadores de contenido, donde hablan igual como Gonzo, el de los mopeds, ¿no? ¿Cómo, o sea, en eh, o sea, los comentarios, ¿alguien dijo qué dijo? ¿Qué escribió? Dijo, dijo este, ¿qué opinas? ¿Digo nombres? ¿Qué te si te enojan? Bueno, es que luego nada más les damos este protagonismo, pero bueno. este bueno, Dijeron, no, no, no, no, sí, como ¿qué opinan de las... de las de brujas de... de unos exploradores, así digamos. Entonces, este en particular en esta, estas brujas, de estos exploradores, pues todas, todas, todas hablan como Gonzo, o sea, habla, y literal, incluso <ríe> no, no, no, no, hasta... Así de, le, le preguntan, ¿y de dónde eres? Y contesta, soy de aquí, de aquí soy. dices <risa> güey, o sea, todas las pinches brujas, y es lo que estábamos hablando con César Buenrostro ayer, Ajá. que qué onda, que si ya tienen un, un, este... Un perfil, ¿no? Ya la bruja tiene un, un perfil. No, un sindicato, un sindicato no, de brujas, sin... donde cada que salen encuentran brujas y es la misma bruja y lo, y lo que estábamos también hablando es que, ¿cómo es posible que si haces pacto con el demonio o haces pacto con, con, con entidades? Una, ¿por qué las brujas tienen que ser feas, jorobadas, este, con cara este, deforme? ¿Vestidas de blanco, si se... de negro? Supongamos, bueno, eso de vestida de blanco y de negro, supongamos que, que pudiera ser que dentro de la brujería pues le surte efecto este, algunos colores, digamos, ¿no? Okay. O sea, podríamos digamos, decirlo así. Pero eso de que, se de que todas las brujas tengan que ser feas, yo conozco brujas que no son nada feas, ¿no? Oh, eh, obviamente okay. no me gustan. Digo, no hay, mujer, okay. no, no hay mujer fea, pero también no todas las mujeres me gustan, obviamente, ¿va? Para que no se vayan a empezar a ofender ahí algunas. Pero este... Pero sí se me hace muy muy chistoso que incluso estos mismos exploradores hablan sobre, sobre, sobre que les han entregado hasta cigarros a estas brujas que hablan así o como... O sea, cada bueno, que un... salen a hacer sus exploraciones paranormales se encuentran brujas. Y, so, y hablan igual y son las mismas, vestidas de blanco. entonces esto es... ¿Quién eres? ¿Cómo contestarías? Yo soy explorador paranormal. Oh, hay, hay algo, hay algo, está incendiándose algo. Es, es una mujer, es, es una bruja. ¿Quién eres? Tú quieres que haga el ridículo, pero lo voy a hacer. Ah, porque se llama la bruja María. Y dices, voy, no bueno, mames. María. Y dice, dice por ahí un compa. ¿Qué estás haciendo? Y dice por ahí un Estoy trabajando, déjenme trabajar así hablan literal, es muy fácil hacer ese pinche sonido, y es que aquí alguien, aquí alguien dijo es el santo el de, el que hace esa voz en esas exploraciones, no, porque les voy a decir la neta, estos compas yo tengo broncas con ellos, literal así broncas macizas y no voy a hablar de más porque igual hasta nos, te tumban el en vivo este Facebook porque palabras tan explícitas. no, por palabras tan explícitas. Pero este, no, o sea, yo tengo problemas con estos compas, literalmente, y no, este, para que la, la raza no piense que, que Santo Morete es el que hace las, las vocecitas, ¿no? O sea, Entonces, voy, voy a este, checarme esos videos de brujas, porque no, no sabía que ya las brujas contestan y todo. Aparte, estaban hablando de que les, de que les dieron un, un cigarro. Un cigarro, literal. Oye, Ahora yo me están echando madre que parezco gonzo por mi nariz. Okay? <risa> Oye, pero qué raro. O sea, que. Pero fíjate, ya las exploraciones paranormales tienen como desde el 2018, más o menos. Y no había. Yo, yo vi los primeros exploradores paranormales y no había estos videos con brujas. Y parece que del 2021 o 2020 que inició. Ya cada que salen exploradores ya encuentran brujas. ¿Cómo es posible que antes no, no salían las brujas o cómo? Ajá, o sea, ¿no estaban de moda o qué onda? Eh, mira, es que es que es raro. Como hemos platicado en diversas ocasiones, este, los fenómenos paranormales no están a la orden del día ni, ni son este cuando tú quieras, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí llegas a captar cosas que no este, que no pues no les, le encuentras la lógica, ¿no? Pero eh, si algo tiene tu servidor, Santo Moret, es que la, la familia de Santo Moret, pues, confía en mí, porque cuando he hecho Urbex y ha habido transmisiones en vivo y se ha movido por ahí algo y logro ver que es un pájaro, pues digo, pues es un pájaro, o es un perro, o es un gato, ¿no entiendes? Entonces... Dice <risa> Humberto Monzón, es que ya se vacunaron, por eso ya salen. No sabemos Con razón. Con razón. Sí, Oye, sí. imagínate, ¿no? Que, que sí, las brujas, estas, todas las brujas que encuentran en las exploraciones, pues también son personas normales. Entonces ya me imagino formadas en la vacuna. Ajá, imagínate, las formadas en la vacuna. Pero aparte, o sea, qué, qué chistoso que en todos los en vivos, en todos sus en vivos se encuentran brujas, ¿no? Entonces. Se me hace algo este, absolutamente increíble, porque yo he estado, yo he ido a lugares, este, incluso más acompañado, a lugares este, dentro del bosque, donde dicen que hay brujas, donde. incluso una vez llegamos a ver unas luces, ¿recuerdas este, a, a lo lejos? En precisamente en el hotel que le que le nombran aquí, en, en, en el lugar al que fuimos, el hotel de la bruja, que fuimos una exploración, y llegamos a ver unas luces a lo lejos, pero bueno. Este, no, no yo no sabía si eran brujas o no, para empezar, no soy investigador, para la gente que me está viendo, si de repente me ve que me amenso y me asonso hablando de algún tema, es porque yo no soy investigador, aquí el investigador, y, y en todos mis videos lo he dicho a cada rato, lo presumo a mi amigo Oslak, porque él es el investigador, yo solamente soy un pinche loco que anda con una cámara, cabrón, que le dicen... ¿Sabes qué? Aquí asustan, aquí se aparece la puerca mocha, a ver, a ver, ¿qué onda? Entonces ahí voy, entonces ahí voy y he logrado captar algunas cosas, pero no siempre. ¿Sabes dónde sí? Donde sí no falla es con el Spirit Box. A ver, espera un momento. Dice Bye Fernando, dice, sí, anoche dos encontraron una bruja de blanco sangrando y se quedaron preguntando como dos horas, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu nombre? Y luego aparecieron dos brujas de rojo a pegarle a la de blanco. Vamos. Eh, dice que si quieren me lo manda por Twitter para lo que, que lo veamos. A ver, mándamelo por Twitter. ¿Quién, Mándame. ¿quiénes, son los, ¿Quiénes son los creadores, este Bye fernando Fernando? O sea, que me lo manda a Twitter, ya veo quiénes son los creadores. Y, y ya veo si lo pasamos o no. Ok. ¿Sale? Ok. Sí, Bye sí, Fernando, dinos si sabes quiénes son los creadores de estas brujas. O, o mándamelo en, en, en Twitter y ya veo si, si lo pasamos o no, porque Santo Moret dice que no todos los videos los podemos presentar, ¿verdad? No porque te los cobran. Ah, caray. Ah, sí. caray. Sí, sí, no, pues sí, entonces sí, sí hay, que, hay que checar el material que sí podemos presentar y el que no. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Yo le he dicho a la gente que ya, ya no he podido desmentir casos porque le dieron poder a los charlatanes, el poder de, de denunciar que es su contenido y, y así te los bajan de Facebook o te los bajan de YouTube y por eso yo ya no puedo presentar videos de otros y desmentirlos. Entonces ya los charlatanes tienen un, un poder ahí con, con las redes sociales y yo ya no puedo decirles miren esto es falso porque lo hicieron de esta manera o es así, etcétera. Y es, es me, me pesa mucho ya ver que se ha inundado esto de tanto charlatán en redes sociales. Pero vamos a ver, vamos a encontrar la forma. Tengo una llamada mientras me manda el, el video de las brujas. Vamos a contestar a esta llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Habla un poquito más fuerte, por favor. Sí, ¿qué tal? Cuéntanos, pero habla un poquito más fuerte porque no te escuchamos. Desde futuro, futuro, Santiago, de la ciudad de México? Santiago, desde la Ciudad de México. Sí, te escuchamos muy lejos. ¿Puedes ponerte los audífonos? A ver si te escuchamos mejor así. A lo mejor con los audífonos, sí. Sí, porque hace como micrófono. Aquí te espero, no te preocupes. No, se escucha muy, muy bajito. Pero bueno, platícame y yo le platico a la gente si quieres. Rápidamente, he visto muchos de tus videos. Y han visto que muchos fantasmas se parecen con ropa. Sí. Hablando con un amigo que se está un poco más a la física, me comentó de su teoría de las cuerdas. Ok. A esto nos llevó un poco a hablar de los sueños. Y me preguntó, ¿cuál es el con ropa? Y yo, sí. Hace poco tuvo un sueño, cosas sencillas, pero me dijo, y si estás muerto y parte de tu energía, te sonidos con tu ropa, eso sería lo de los fantasmas que muchas veces son captados con ropa, se me hizo un poco lógico. Ok, ok. pensar también que hay gente que tiene vibrador, como tu colaborador en ese momentos Santos, mucho gusto también decirlo tus videos, que la gente puede vibrar en cierta frecuencia, que es más posible que así tengan contactos con estos seres, si hoy digas fantasmas, brujas, o lo que quieras, como el señor Santos, a lo mejor su vibra no concuerda con las zonas en las que está, y es por eso que a lo mejor no tiene estas experiencias que otras personas pueden llegar a tener en la misma zona. Exacto con las que llegamos a vibrar en frecuencias diferentes y empezamos a comparar con lo de Laura ok, ok interesante, sabes que ese tema me gustaría eh, más para un tema especial sobre eso y a lo mejor podríamos hacerte una, una videollamada así para que entres al stream me gustaría, me gustaría que en, el, en próximos programas cuando hablemos de este tema podrías entrar y lo platicamos así. Sí. Sí. Sí. Ok, Santo Morel, que si te han dicho algo sobre tu aura. Mm, no, me han dicho, me han dicho dos personas en la calle, me han parado una, este, pues una vez fue una señora y otra vez fue un, un, un chavo que pues vestido de mujer vaya no sé cómo decirlo y me dijeron que yo tenía un trabajo este en, en, de brujería de magia negra las dos personas me lo dijeron en diferente estado de la república este pero no me pero no me dedicaba a esto o sea no me conocían en, sobre el fenómeno paranormal no me dedicaba al YouTube ni al Facebook este, entonces, no sé, no, no sé, de eso, no, eso me dijeron y desde ese, desde hace mucho tiempo tengo dolores en, en, en, el, en la espalda alta, en el pecho y en la espalda baja también, como si estuviera muy contracturado, incluso me hago masaje seguido, pero pues no sé, este, si en realidad se trata de una brujería, Este, ahí mi amigo, nuestro amigo Unicornio, unicornio Negro, ya cuando lo conocí, me dijo que efectivamente se trataba de eso pero pues bueno, yo repito, como no soy investigador, pues yo se lo dejo a los profesionales y si dicen que es una brujería, un hechizo, pues bueno, lo creo, pero no he tomado este, la decisión de acudir con alguien para que me haga una limpia o algo así. Solo por curiosidad, para seguir relacionando la colateral de las cuerdas, es un poco más físico, ¿es antes o después de visitarnos de estos lugares a los que vas a videos. video? Ah, bueno, esto le, le, se lo dijeron antes de que había visitado estos lugares. Uh -huh. Pensé que puede ser una relación, pero bueno, de mi parte sería todo. Solo quiero explicar: es el que llevamos tiempo arrastrando y platicando con un amigo. Y creo que tú eres más, tú eres más experimentado en esas áreas. Bueno, oye, ¿comentas por, eh, por YouTube o por Facebook? Uh, estoy en mi tele, es que se conecta y intento marcar por WhatsApp. Pero... Ah, bueno, ah, bueno. ah, por la tele. Bueno, eh, si por ahí me puedes mandar ahí tu contacto en Instagram, lo puedo recibir mejor. Por si para hacemos este especial, puedas platicar directamente ya en pantalla. Sí, más que si no, de eso ah, perfecto. Ahorita voy a hablar de eso entonces, porque la gente no te escucha, pero ahorita voy a hablar un poco de eso. Gracias mi hermano, a ti gracias por llamarnos, un saludo. Bueno, lo que nuestro amigo decía precisamente, fíjate que es interesante porque hace referencia a que sería interesante ver esta parte de laura antes de, de entrar a un, a un lugar, a exploración, o a un lugar donde hacen rituales o demás, y después volver a hacer esta... Eh, grabación del aura para ver si es la misma para ver qué, eh, porque dice que en la teoría de cuerdas que vibramos diferentes que diferente por eso algunas personas pueden escuchar sentir o ver fantasmas y otras no y que eso podría tener coincidencia con la energía que despedimos que tenemos o, o la, a la misma aura precisamente en mis investigaciones que vamos a hacer y que ojalá te puedas integrar y me puedas ayudar en esto Uh, iniciando el próximo año vamos a hacer experimentos de ese tipo y ese, ese experimento que él acaba de comentar es muy bueno para poder eh, ver precisamente qué tipo de energía tenemos qué tipo de magnetismo o cosas así tenemos antes de entrar a un lugar y después ya estando dentro del lugar y después saliendo del lugar para ver si es efectivamente que uno se puede llenar de energías negativas si es cierto si es falso etcétera tratando de poder medir precisamente todos los aspectos que, que envuelve el, el entrar a un lugar de estos y hacer experimentos o, o, o estar cerca de energías negativas entonces todo eso lo vamos a hacer lo vamos a desarrollar ya como como una como parte ya de una investigación científica el año que viene yo te lo había dicho, ya habíamos platicado Santo, que yo quería hacer esto muy, mucho, muy diferente a lo que se ha presentado, no solamente en internet actualmente, sino a lo largo de la historia. Entonces, tengo muchos referentes de personas que lo han hecho de forma científica y quiero ya eh, reunirme con personas especializadas en diferentes campos para que podamos hacer ya un patrón de, de investigación científica real sobre estos fenómenos que sea más acercado a, a lo científico que al entretenimiento, eso es lo que yo quiero. Entonces estás invitadísimo para que el año que entre podamos hacer diversas eh, investigaciones y diversos experimentos tratando de encontrar algo que no podemos ver, quizá si existan las energías y los fantasmas o las psicofonías o las psicoimágenes y demás y sacar pruebas y tener ya un, un diseño de investigación real científico para aquellos que quieran en el futuro seguir los pasos Sí está padre lo de lo del entretenimiento hoy vimos unos videos, hoy vimos un tema hoy platicamos acerca de esto nos entretiene nos hacemos preguntas pero creo que eh, nadie lo va a hacer nadie lo está haciendo y me gustaría emprenderlo para que ya las personas tengan más herramientas para saber ese mundo oculto que sé que está ahí pero que no lo podemos todavía analizar completamente. Exactamente, exactamente. Cuenta conmigo, hermano. este Pero eh, eh, respondiendo también a la pregunta de, bueno, que tiene que ver con, con, la, con la plática que tuvimos ahorita. Espérame, espérame, un segundo, es que me dicen, qué, qué diferente se ve melissa sin filtros. <risa> ya van a empezar, ya van a empezar Ok, ¿Cómo? dime, dime, cuéntame ¿qué es, lo que es, lo que me, es lo que me divierte ¿eh? O sea, yo me súper divierto con, con con la raza Y hasta les digo en mi página Me pueden decir lo que gusten Porque literal Me, la, me sacan cada carcajada Y ahorita con lo de Melisa se, Sí, se la volaron Saludos <risa> a Melisa Saludos Este... Ajá, o sea, hablando sobre este, sobre este, que tiene que ver más o menos sobre que algunos tienen la capacidad o desarrollan la capacidad de, de tener este, esta, pues esta, sí, lograr comunicarse o, o tener la sensación, ¿no?, de, de que hay un ente fantasmal cerca o un espíritu o, o demonios, pues... Ese tema yo, yo quiero tocar así rápidamente. Ajá. Lo que sí me ha pasado es con el Spirit Box, hermano, Ajá. que he tenido varios objetos y, y hago siempre. Yo nunca lo he visto con algún otro explorador. No sé si porque piensen, no me va a surtir efecto y no me quiero quemar. Yo creo que mejor quiero pensar que el Spirit Box tiene palabras predeterminadas y me las va a responder como él quiera. Entonces no lo he visto con alguien más, pero yo lo, lo he realizado, he estado en lugares y les he le he preguntado a los espíritus, ¿puedes decir mi nombre? Algunos sin decírselo me dicen santo, o, lo, o algunos les digo, ¿puedes decir mi nombre? Me llamo santo. Sí. Y me dicen santo, sí. santo, y entonces esa es una. Y otra es que he hecho el experimento con objetos, les he enseñado llaves, les he enseñado este, colores en las exploraciones urbanas y me los, ha me los han dicho. Incluso la primera vez que yo dejé, pero atónitos, a, fácil, como a seis personas que me acompañaban, y es que me acompañaron este, elementos de la policía municipal de un municipio, este sí, porque sí. estaba peligroso el lugar. Entonces llegamos ahí al lugar y me dijeron los policías, ¿qué rollo, Moret? poco sí es, sí es verdad eso de que, de que los espíritus te hablan por ese aparatito, no? Sí. Entonces le dije, sí, sí es verdad, pero sí los dejé a 6 porque justo hice el experimento y habían unos papelitos, era, un, era una exploración urbana, pero era en vivo, totalmente en vivo, y habían unos papelitos tirados en el piso. Eh, uno en particular se veía muy bien el papel que decía el número 15, o sea, estaba el número 15 y abajo decía 15. Este... Pregunté en el Spirit Box ya me había dicho el nombre, el espíritu, según esto, que se llamaba este Luis, me parece, y le dije, ok, Luis, ¿me puedes decir el, el número que está aquí abajo? ¿Me puedes decir este número? Y me dijo 15. O sea, todos nos quedamos de 6. los policías, en serio, ya, ya ni, ni siquiera ya querían seguir en el lugar. Este, entonces, yo creo que, que lo que he logrado yo, en lo particular, no me quiero adornar mucho porque no es mi estilo, pero lo que he logrado es que al menos yo lo que lo que le quiero darle la, la explicación es que de tanto ir a exploraciones urbanas y de tanto tratar de comunicarme con el Spirit Box, este, con los espíritus, pues siento que ya como que dicen, ok, este compa este, me, se, bien vino y me puedo comunicar con él, o sea, qué chingón. Entonces, lo que pasa es que sí he recibido muchas respuestas dentro del Spirit Box, o sea, me he quedado perplejo con el Spirit Box, ¿eh? literal. Ok, sería bueno también hacer experimentos con el Spirit Box, eso a mí también me llama mucho la atención, porque hemos tenido eh, junto contigo también la experiencia en el este panteón que estaba en el bosque, donde sí escuchamos la voz de una mujer, ¿te acuerdas? En el santo desierto, sí, en el desierto del Carmen, que es un, donde hay un convento del, del siglo XVIII, de los monjes carmelitas. Sí, ahí estuvo bueno eso. Vamos a desarrollarlo, vamos a desarrollar el plan y hacemos también ese tipo de experimentos con Spirit Box, explicar a la gente qué es un Spirit Box, que cómo podremos comprobar si son voces de muertos o voces de personas de interferencia y demás. O sea, todo eso desmenuzarlo bien, y tratar de hacerlo honestamente y científicamente. Mira, ya nos mandaron el, el video este de las brujas. Pero qué? antes de ponerlo, me dice la gente que si le puedes hacer como la bruja otra vez. <risa> Cabrón. <risa> Cuando te ve en persona, te voy a dar un machín de los que le dicen. ¿eh? Ya, ya me balconeaste aquí. Pues es que así le hacen literal, pero igualito. ¿Qué quieres? Yo soy explorador. ¿Qué quieres? ¿Qué váyanse, ¡Váyense! trabajar. Y dices, no seas cabrón, o sea, bien, bien se ve que es un compa ahí que está, el, okay. es, un, es un compa que está ahí este, haciéndole al pinche cuento, pero bueno. Mira, eh. vamos, vamos a poner el video, este, este es de extremo paranormal, ese lo podemos poner, tú que sabes cuáles sí y cuáles no. Es que yo, es que, es que ya no sé, cambian de nombres, de hecho un compa se puso cazador de brujas y... y... Ay, o sea, si este extremo paranormal tiene 53 mil suscriptores, extremo paranormal, uy, a ver, no sé quiénes sean. No, no pasa nada, o sea, no te lo, aunque te lo denuncien, de todas maneras, este... No pasa nada, pero lo, lo, lo... Ah, si, si me lo denuncian lo bajo y no pasa nada. Ya nos entretuvimos aquí, ¿no? Sí, además la gente necesita saber la verdad, ¿no? Exactamente. Vamos a ver entonces esto, que es lo que nos contaba nuestro amigo aquí en el chat, que ayer se encontraron unas brujas y que como dos horas estuvieron hablando con ellas y que unas brujas rojas llegaron y le pegaron a las brujas blancas que porque estaban ganándoles la plaza, ¿no? Antes, antes quiero hacer un paréntesis porque me quiero defender de, de que nomás se la andan curando conmigo. Le quiero agradecer a Brujita Jezebel, que dice, jajaja, ja, ja, está más guapa Melisa. Ah, va. <risa> si, si es un hombre, pues si sí me van a tirar fregadazos. Este, pero bueno, muchas gracias, este Jezabel. Eh, pues sí, hermano, o sea, ¿sí lo vas a poner el video? Sí, lo ponemos, ¿no? Sí, y de hecho tengo, me permite aquí compartir pantalla, y supongo que que te puedo poner este lo del Spirit Box, de hecho se llama el video, no cree, aún sigue, sigue sin creer en fantasmas o algo así, y el en el Spirit Box me dice en el número 15, está chido. pero no, mejor, mejor, ¿sabes qué? Mejor sí. te hago una invitación en, en, en otra y ah, bueno. sacamos este, evidencias de estas, ¿no? Ya lo programamos mejor. Órale, más chido, órale. Dale, ¿no? Sí, para que ya lo tengamos más a la mano todo. Va, vamos a ver este. Entonces espero que, no sea de ninguno de los que cobran sí, me, por los me, me, me, videos. Ahí dice, ahí dice Erika Violeta Rojas Hernández, ya dijo el nombre de quiénes son. ¿Sí? Uh -huh. A ver, pero se llaman extremo paranormal. O, o sea, mira, lo que, lo que va, lo que puede pasar es que te hablen por teléfono y te pidan feria. Eso es lo único. Ah, o sea, los que hacen videos de brujas cobran. En, en, en especial estos compas y uno de ellos hasta me, me cantó un tiro y entonces donde lo vea pues nos vamos a tener que arreglar porque eso, eso de andar cantando tiros en la, eh, con un microfonito pues está a, to, a, to, a, to, a todo dar, ¿no? Pero en el, pues no, no vamos a dice ver. Erika, qué onda. Dice Erika Violeta, no digan mi nombre. Erika <risa> Violeta está saliendo ahí. Pero bueno, ya no vamos a decir que Erika Violeta dijo... Dice ese, ese Extremo Paranormal, es, es Sergio. ¿Tú sabes quién es Sergio? No, hermano. Vamos a verlo ya, valiendo. No, ya chico, chico. no, no pasa sí, nada. Sí. Ya si me piden dinero, pues, la verdad no gano nada porque mi canal está todo bloqueado y en Facebook tampoco gano dinero, así que... Que se chinguen. <ríe> sí. vamos a ver entonces esto de Extremo Paranormal, vamos a compartir pantalla. No sé quiénes sean, pero vamos a ver esto que de las brujas. A ver, compartir pantalla. Y nos vamos a pestaña Chrome y después a Paranormales Oxlack. No, los brujos le sacaron los ojos a esta bruja y, gol y la golpearon. ¡Ah, los brujos le sacaron los ojos a esta bruja y la golpearon. Ah, caray, vamos a ver sí, esto. Va brujos, a cabrónes, ¿no? Interesante, vamos a ver esto, ya estamos transmitiendo, ya está en, en pantalla, ¿verdad? ¿Le más grande? La pantalla. Ajá, ajá, ajá, exacto. Ahí está. Ya se ve mejor, ¿verdad? Ahora vamos a poner play. ok hey. No sé, no sé, no sé. Ok, así inicia. Le voy adelantando. Poco a poquito wow. Lo más que se pueda Se están burlando Se están burlando No, no, no estamos burlando, amigos Estamos Estamos viendo un video De las brujas, nada de burlar Nada, estamos yendo muy serios Mira, mira mi cara de serio <risa> Oye, ¿se escucha ya la voz de la ¿Escuchen bruja? ¿Escuchen eso? ¿A verás la voz de la bruja? ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¿Hay alguien ahí? ¡No, güey! <risa> bueno, van no. a quedar Madrid ¡Buenas noches! Se soltó el viento, se soltó el viento. Se soltó el viento, güey. ¡Escuchen eso! ¡Uy! Ok, vamos a adelantarle? ...los nuevos para las dos transmisiones. ¡Qué pedo! Ahorita que lleguemos a la cueva, quizás ya nos escuche el viento. Pero compartan, gente. ¡Ay, güey! Sigamos compartiendo, chicos, por favor. ¡Ey, ey! Hey. Si sí, el viento está muy fuerte, yo sé que está muy fuerte. Pero las ciclones también son fuertes, o sea. Wow. Eso ¿Hay no alguien son... ahí? Dios Acércate. Dios, Dios hey. ¡Estoy queriendo! ¿Escuchas? ¿Quién eres? Estás esta noche, acércate. Está muy frío, güey. ¿eh? Se me no, la, las manos. ¡Ey, Tori, qué ¿Hola? Déjenme en paz. ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en cigarro! No oh, manches, güey. ¡Bien! <risa> ¿Dónde estás? Ay, güey. Es que imagínate. Ey, ey. Pues van ahí por ahí algo. y una abuelita salió a hacer de, de las aguas. <risa> ¿Quién eres? Escucho. Te este dijo, te digo, a ver, escuchen. Ay, güey. Ahorita los vamos es, a ver, abuelita? ahorita van a llegar. ¡Otro gato! ¿Quién eres? ¡Uy! Se está, se está viniendo el aire súper fuerte. Ahora lo voy a adelantar. ¡Wow! ¡A la madre! Vamos a adelantarle. Vamos a adelantarle. ¿Quién eres? Ay, güey. Ey, ey, ey, ey. Aquí anda, aquí anda, ahí. aquí anda. Oye, tienes razón, también Ay. habla como Bonzo, la bruja. La madre. ¿De qué te ¿Por qué, qué? No me estoy burlando, amigo, estoy en una transmisión nada más. Dijeran en mi pueblo, si te lo estoy diciendo, pues... ¿Quién eres tú? Soy Ay, un investigador. Ahí arriba se mira fuera. Soy el hijo del papá. ¿Qué? Ahí se quedó muy caliente. Alguien 630. De hecho creo que es en la cueva, eh. Escucha, escucha, güey. No ¿Eh? vas Vamos a adelantarle. China eso. Vamos a adelantarle. Nos ahí ay, está ay, la guita. Pide a paso, gente. Se estaba subiendo las enaguas. ¿La viste? ¿Ves que sí estaba zurrando, cabrón? Miren, gente, le voy a dar pide a paso. ¿no? A ver. Ay, cabrón. Ahí está, mirenla. Mirenla. Chiquen eso. Pregunta es: ¿por qué no se acercan más? O sea, no entiendo. ¿Por qué, Ay, ¿por qué? De... Es que la bruja siempre Ay, no, trae que... esa vez? No manches. El Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo, amén. ¿Qué, qué pedo, güey, mira. Te está ¿Qué estás limpiando, güey. Tener cuidado porque atrás. Uy, por detrás de esta madre no se güey. ¿Y por qué todas mira, las cabezas? Las... el fuego que se miraban me hey. imagino, no, no. Bruja. ¿Quién eres tú? Tu abuelita, güey. Sí. Te hagas güey si ya sabes quién soy. Sí, se como si se ríe, La que no, me contrataste. Mamá, me, me Mira, y tú. creo que viene para acá, güey. Ya me, no, ya me mami, debes wey. dos. Estás, Hola, wey? ¿quién eres? Pídele al Santo Moret dinero. ¿Quién ¿no? eres? ¿Quién eres tú? Viene ¿Cómo para te acá. A ¡Oh, la madre. ¡María! ¿Qué onda, güey? Oigan, güey, güey, oigan, uy, güey. ¡Ey, escuchen! ¡Ey, güey. ¡Ey, viene, ey, viene, viene, viene! Nos tienen robados. ¡Ey, ey, ey! Alguien, no, alguien, no, acá, acá acá. Son males, son malos. Tranquenme, no, eh, Qué Mira, no sé quiénes sean tus compas, pero qué bueno que la raza es la que está diciendo quiénes son, pero no sé, yo no sé quiénes sean, la verdad, esta página no la conozco. ¿Quién eres tú? No, yo tampoco, no sé quiénes sean, ¿no? ¿Quién eres? Vamos a ver cuando los otros brujos le pegan, según. Mira, si Mira. ¡Ay, güey, güey, güey, güey! tengo que mirando ten, ten, ten, ten, ten. Vamos a ver ¿qué pedo? Alguien viene bajando, viene bajando, güey. Sí, sí, sí. Alguien viene bajando. Viene bajando. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos ayudar, bruja? Pues déjenle en Ay, paz, paz, cabrón. Estaba zurrando bien a gusto y tú. Oye, pero ya están cerquita, eh. ¿Por qué no van te hasta ayudar? allá, no? No, no, no, es el zoom. Es que llevan teléfonos con un buen zoom. No, mira, ahí sí se ve que ya están cerca. Sí, va. Sí, ya están cerca. ¿Qué es cierto? ¿Por qué no van hasta allá, no? no pues ya están ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Esto nos está distrayendo, güey. Eh, está rodeando la esto nos está distrayendo. Otra que nos pueden separar, güey. Mira, mira. Ahí, ahí, fuego, mira, arriba. Hay fuego. Hay fuego. Checa eso. ¿Miraste? Bueno, si yo veo una mujer sangrando, pues sí me la acerco y le digo ¿Qué te pasó, no? Ya trae sangre, carnal pues sí. ¿Qué hicieron güey? Mira, se está dando la cabeza, güey Mira, mira ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué hace eso? Ok, vamos a ver Cuando los brujos le pegan y yo es no que le estoy traigo, diciendo cómo lo podemos ayudar la Pero la no nos dice ¿Cómo te podemos ayudar? Mira. No, mira Está tentadeando güey wow. Mira eso Tú ah, ya Ahí, viene. ¿Ya se la? la llevaron o qué? eh, qué pedo, cabrón, mira Ahí van para un mira. Yo también, yo también. Mira, ¿qué están haciendo? ¡Hola! No está caminando, miren. No está caminando. Hola. O sea, vamos. O sea, se van a fregar a una bruja otros dos compas. ¿Qué le van a hacer? Yo también. Y se van a exponer. ¿Qué le van a hacer? A... Avienten las linternas, está. Exacto. Es una... sí, exacto, o sea, no hacen caso de las linternas. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le van a hacer? No chifles. Balazos, güey. Balazos. Igual lo que le ¿Escuchaste van a hacer esos balazos? quitarla de ahí para que ya no lo estén jodiendo, ¿no? Ya se escuchó la música más fuerte, güey. ver, vamos, carnal. Vamos. Ay, güey, qué pedido. Está bien, cabrón. Esto. Ay, Diosito. Siguen dejando reacciones, familia. Se están riendo. ¿Escuchaste esa descarga, carnal? están ¡Ey! pegando! ¡Hey! ¿Qué qué qué, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Le están pegando esa bruja <risa> ¡Ándale! ¡Vamos, eh! ¡Órale! Hey, hey. Vamos a rezar, güey, vamos a rezar Mira, le están pegando, güey Padre nuestro que estás en El cielo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 ya no. Ya mataron a la bruja, ¡Oye! Gonzo. Mira, mira. O sea, cabrón, voy a ayudarlas, cabrón. Dice, ya llegaron los del cártel Brujas Nueva ¡Oye! Generación. Mira, ya viene alguien, ahí viene alguien, güey. Ahí viene alguien. Sí. Chico. O sea, llegaron los del cártel ¡Oye! Brujas Nueva Generación. ¿Qué miedo, Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino A Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Vamos a nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos es a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos eh, y de todo mal, amén hey, Escuchen, escuchen ¿Cómo le ayudamos, güey? Esa madre está en cadena. No, yo nosotros, yo, yo hubiera madre. ido a ayudarla, ¿no, güey? Pues sí, ¿no? ¿No? que padre nuestro que estás en el cielo. Hasta se hasta las alumbro para que le peguen bien sabroso. Vean bien dónde le pegan, o sea, no manches. Ay, Diosito santo. Estaría interesante ver cómo termina. Vamos a adelantarle. Ya para ver cómo termina esto. Porque se supone que le sacan los ojos, entonces vamos a ver. ¿Tú si... también qué? Dale. Ah, sí, dice, los brujos le sacaron los ojos. Qué pedo. Es el nombre del padre. Ven, les digo. Sí habla como Gonzo. El nombre del hijo. Ah, mira, ahí está. No, pues es que esto hay que denunciarlo a la policía, ¿no? Sí, no, o sea, no vas a estar tocando el diapasón, güey. ¡Ay, cabrón, qué fue eso! Con la, con la mujer ahí tendida y tú tocando un diapasón, güey. Pues estás diciendo sea... que estás madreando a una persona en el cerro, pues, que no llama a la policía. ¿Es que se a rezar? Bueno, no, si no, no, no. Si no, no tuviste no, los, no. los tompiates para ir a ayudarla, ya se fueron estos compas, está ahí tumbada y sigues tú echando luces y tocando diapasones, está... Hay que tener en cuenta, gente, que a veces hay brujas que vienen de noche para desenterrar trabajos. Quizás madre, una ¿no? grande, esta bruja blanca que está aquí, quizás es una bruja blanca, quizás iba a venir a la cueva a desenterrar trabajos de brujería. ¿Puede ser eso? ¡Ey, Hey, hey. Patadas, patadas. Uy. Puede ser que la bruja haya venido para, para deshacer un amarre, un hechizo. Vamos, vamos a ver cómo termina esto. Vamos, miren, ahí hay fuego. No reconozco sí. las voces, eh, para serte sincero. Bueno, no, que... Hasta cerrar el canal. ¿Pero dónde, ve, dónde vemos que le sacaron los ojos? Buenas noches, y ya vieron como que, que la madrearon y todo, y... Yo te reto a que salgas. Escuchen, escuchen eso. Se están riendo. Yo te reto a que salgas de ahí, bruja. Me gustaría ver si sí, estos amigos hacen puros videos así, ¿no? de brujas. ¿Quiénes son esos asesinadores? Por favor, díganos. A ver, acércate. No reconozco las voces, ¿eh? No, pues es que ya se reprodujeron. Como Gremlins. Vamos a cortar la troca hasta acá adelante. Como Gremlins se reprodujeron ya, este. Vamos a ver. ya, Extremo paranormal. Extremo paranormal. Cazador de brujas, pues ahí está un compa, pero ese no lo conozco. Para qué te miento, dice cazador de brujas, ¿eh? y uh -huh. dice: Los videos dicen, los brujos, ah, pues ahí, está están... su cara. ¿Eh? ahí está su cara, pero no, no, no lo ubico al compa. Los satánicos me querían hacer daño por mirar sus no sé qué. Encontré brujas haciendo un ritual satánico, satánico nos encierran. No, hombre, a estos vatos les va pero mal, ¿no? Sí. La Llorona del Cementerio grabamos, hablé con una bruja real, pero me atacó antes. Pero entonces, mira, se me hace raro, porque si no son estos compas que estaban poniéndonos en los comentarios, porque ya vimos que no son, porque está... Pues está aquí la cara de este explorador. Sí. Y no lo ubico. Entonces... O tienen todas las brujas que tiene aquí, perdón que te interrumpa, todas las brujas están vestidas igualititas. Por eso, pero te digo, o sea, o tienen un sindicato de brujas, o todas hablan igual, o es muy fácil hacer la voz de Gonzo, ¿me explico? <risa> no, no, este extremo paranormal, no sé. No sé, no, no había visto estos videos. Pero bueno, ya veo que hay muchos cazadores de brujas, ¿no? Pues les, pues les decíamos, este mucho éxito en lo que hacen pero pero si sí no se la jalen o sea como cómo van a decir estás bien, estás bien, pues no la ves tendida hermano dice hoy aprendí a cómo ayudar a alguien con un padre nuestro y ya pues nos los enseñó nuestro presidente <risa> dice eh, si lo vas a hacer falso mejor ponle empeño en hacerlo creíble ¿no? actuar mejor hacerlo más in in inmersivo Pongan las brujas de... Ah, hay más brujas de otros, de otros investigadores, de otros exploradores. Pues mira que... Pues no, brujas así nunca, ¿eh? No, nunca he visto. He andado en, en bosques de noche eh, antes de que anduviera de esto con lo paranormal porque era scout. Entonces sí. a mí me tocó ir muchas veces a acampar a diferentes lados, muchas veces, muchos campamentos con, con los scouts. Y jamás, ¿eh? Jamás una risita de Gonzo, jamás una bruja de Blanco, menos unos brujos que le golpeen, ¿no? Nada de esto, nada de esto existía. Esto es muy 2021. Exacto, sí, yo, yo era muy este aventurero y siempre me gustaron los campamentos. De hecho, nos conocimos en un campamento. Sí, de hecho, nos conocimos en un campamento, efectivamente. Ellos no. se quedaron con tu amigo. amigo que digamos, pues no va Dice... es que dicen ellos exploran con tu amigo, pero pues amigo, amigo que digamos, pues no. pues mira qué, qué raro yo, yo estaba platicando sobre los fantasmas el día de hoy, y terminamos viendo brujas golpeadas por brujos rojos yo no sabía que ya estábamos tan tan cercano de los fenómenos paranormales eh, ya los nuevos exploradores ya, ya son cazadores de brujas, México al parecer es un nido de brujas blancas con voz de gonzo, porque tampoco no he visto que en otros países es, es, a, sucedan estas cosas, ¿no? Sí, no, o sea, de hecho de hecho le, leí un artículo donde decía que, que México en el 2020, del 2020 al, al o sea, todo este 2020-2021. Mejor dicho, iniciando la pandemia, este pues se llenó de fenómenos paranormales. No sé si lo hayan hecho con lo, lo, lo hayan hecho con Mofa en son de burla, pero, pero sí, o sea, estamos en el número uno en fenómenos paranormales a nivel mundial, no es broma. Pues, mira, yo he visto canales de, de España que se dedican a explorar también bosques, lugares abandonados y demás. Y no, no le sucede nada de esto, ¿eh? No, no, no. Esto, no, esto nada más pasa aquí en Guanajuato. <risa> Porque todos los canales paranormales son de Guanajuato, ¿no? Eh, exactamente, para ser exactos, en Juventino Rosas, me parece que... Y también con, <risa> con, también con la con la onda de que se... Me parece que Juventino Rosas es un lugar donde practican la magia negra. Bueno, la hechicería, la, la brujería. Bueno, en todos lados, yo, yo fui a Oaxaca, a una cueva, la cueva del diablo, estaba llenísima de brujería, o sea, pisabas brujería por donde avanzaras y ahí claramente van muchos brujos, muchas brujas, pero no, eh. ni aún ahí estando toda la madrugada pude observar algo así. Increíble la, la cueva de la, de la, del diablo allá en Oaxaca, increíble. Tengo ahí videos y fotografías de cómo es por dentro, pero no tampoco tuve la, la oportunidad de ver algo como estos amigos que parece que diario que salen, diario encuentran brujas, han de ser sus familiares entonces. Exactamente, por eso te digo que con César Buenrostro estábamos hablando de, de que si ya tienen un sindicato y que pasen el contacto para que ya no ir a lo güey al cerro, pues ya nomás llegar y, y decirles, oye, te me puedes aparecer en... En tal lado, ¿no? Te doy las coordenadas. Todas ¿Eh? las brujas son idénticas. Uh -huh. Se si quiero ver a esa bruja con tenis, dice Erika Violeta. Ahora, hay otros hay otros videos, yo, no me acuerdo de quién los vi, pero, pero sí me parecieron reales. Porque hay un video que, que vi, donde se metió, creo que fue el... El, el Guzri, ¿lo conoces? Ajá, ¿qué pasó con Gusri? Gusgri, Gusgri, ajá. Creo que se metió a un cementerio y encontró a una señora normal, o sea, normal, este, en una tumba con unas fotografías haciendo ahí unas cosas y llegó y le dijo, porque creo que tiene un, un segmento donde donde es, exponía este magia en los cementerios, o sea, se iba de día y ahí veía todas las cochinadas que hacían, ¿no? Y entonces en una de esas encontró una señora haciendo una... pues algo, un trabajo... Y la corrió y le dijo, oiga, ¿pero qué está haciendo? Oiga, pero déme la cara, oiga, voltee. Y era una señora normal. Y no me acuerdo si le dijo algo así como, pues, que te valga madre, ¿no? Pero pero sí, sí, lo, sí. le decía así como de, estoy aquí, nada más deja de molestar. O sea, eso sí lo puedo creer. También podríamos, podríamos, podríamos bueno, bueno, dar bueno, chance bueno, bueno, a la es, vestimenta, ¿no? Es que también Gus hacía videos... Eh ficticios, entonces tampoco hay que creerle mucho, ¿no? A, a, hay otros que no hacen videos paranormales y hacen videos ficticios. Okay. Eh, por ahí tengo algunos nombres muy populares actualmente de, de canales muy reconocidos actualmente que, que engañan a sus seguidores. Entonces yo ya de verdad que no puedo decir la verdad porque me atacarían todos y tengo pruebas, ¿no? De que de que hacen cosas falsas. Eh, Espérame, me mandan un minuto, me dicen que se ve a la bruja con tenis, me lo mandó por Twitter, vamos a checarlo nuevamente, sí, a pero te voy a, voy a, vamos a hacer otra vez la actuación, tú la bruja, yo el explorador, ¿sale? Okay. O sea, bruja, tú eres, tú eres bruja el... te reto que salgas. No quiero, güey, estoy cagando. <risa> Déjame ver <risa> qué minuto es este. Me mandaron un minuto, minuto 29, 23. La bruja con zapatos, con, con tenis. A ver, vamos a ver eso. Jordan, ¿eh? <ríe> minuto, ¿Minuto qué era? Minuto 29, 23. Se los voy a poner antes de compartirlos. Dice Erika, ah, perrilla, traes los Nike de los martes de brujas. <ríe> Desde el 29 vamos a ver. Ok, ahí está. Vamos a compartir pantalla pero vamos a quitar vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir la nueva o pues sea es de otro explorador o es del mismo ya ni sé ya de donde sea no importa vamos a ver a la bruja con tenis ver, hablé con chico. esta bruja negra mira todo lo que me dijo órale <risa> no no y yo yo queriendo hacer unas investigaciones científicas y que apenas con algunos ruiditos que captaran no, estos ya hablan con, con las brujas, no. ya se ponen a platicar y yo estoy en pañales entonces vamos a ver esto, ahí está minuto 29 con eh, 23, 29 con 23 pongan mucha atención, vamos a ver ven tú aunque corras, ven tú Ok, fue al 29-23. Ahí está. 29-23. Fue seguramente cuando salió, ¿no? Ajá, se vieron tenis blancos. Escucharon, ven por mí. 29-16. Aunque ey, corra, tú, ven tú. Ey, ey, ey, ey. Ah, bueno, ahí, ahí estamos viendo en esta parte, miren. Ahí sí se alcanzan a ver como tenis. ¿Sí se ve mi mouse? Sí. Sí se ve, el, ahí creo que se ve, miren. Ahí nuevamente vemos. Sí. Ok, vamos para atrás. Le regresé mucho. Aunque corra, ven tú. Ah, es que. Sabes, sabes, sabes cómo pausándole y jalándole nada más el cursor, a ver si se puede. Sí, deja a ver si sale en otra parte, a lo mejor. Ah, ok, ok. Se hace en la web. ¡Ay, cómo! ¿El, ¿el diablo, diablo vive, vive aquí? habita aquí? Aquí? No, no aquí? dice, ah, es extremo me paranormal me una, también, gusta, que va a no hombre, este muchacho no va a estar traumado de tanta cosa que ve pues está cabrón, no porque, <ríe> mira, mira ya, ya nos las curamos bien sabroso y, y ya me han cantado tiros varios, así que no será la primera vez, pero pues ya les he dicho que algunos saben hasta dónde vivo, que hasta dicen, y te vamos y voy a investigar dónde vives, no seas ridículo, has venido a mi casa, güey. O sea, <risa> ven y haz lo que gustes, pero pues ni vienen ni, ni me los encuentro, que es lo peor. No había visto tantos, es que no tengo chance de, de estar viendo videos de otros compañeros, ya ni puedo decir compañeros porque esta gente no... Esta gente no, no, no, no merece que diga compañeros de estos creadores de contenido, voy a llamarlos así. Eh, no, no sé qué decir, me siento, me siento traicionado. Trae los nuevos, Jordan, dice, muy bien, mira, vamos a dejar esta plática para una siguiente. La, ya, no, yo no sabía que la gente veía tanta cosa extraña últimamente aquí en YouTube, ni sabía que ya se habían soltado. Es como una epidemia de brujas blancas, ¿no? Hablando como Gonzo. Ajá, de brujas blancas, exactamente. Pero te digo, o sea, les podríamos pasar el color de la vestimenta, porque podría ser que para una hechicería o una magia negra o, un, o algo así, pues tendrían que usar algunos ciertos... este colores y objetos y cosas así, ¿no? Pero que ya hablen como Gonzo todas, pues ya se me hace una jalada de, de pelos, ¿no? Para terminar con esto, me gustaría decirle a los exploradores paranormales que hacen esto, que al menos pongan una leyenda, porque es claro que eso es falso, ¿no? Y muchos me van a decir, te invito, te invito, ven a, a, a una exploración conmigo para que veas que es verdad. No ir con ninguno de ellos. Yo he ido a varios lugares solos, solo de diferentes partes y nunca me, me he topado con algo similar a esto, ¿no? Yo vivo cerca de un cerro y también he ido al cerro en la noche y nunca me he topado con nada de esto. Eh, sean honestos, yo se las paso si algún día de estos si encuentran una bruja y en unos de sus ciento y tantos videos hay uno donde encontramos una bruja, ok, sería interesante pero que todos tus videos son de hoy ya vamos a salir a cazar brujas, hoy encontramos brujas, hoy encontramos brujos. Gente, eh, sean honestos. Y si es entre, entretenimiento lo que están haciendo, pues pongan una leyenda. El siguiente video que ustedes van a ver es solamente entretenimiento. No eh, afecta a tal, tal, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Pues nos dejamos sí. en su consideración, ¿no? Nos dejamos en consideración. Si sí, traen tenis, Nike, todos los personajes, pero diviértanse. Y ya, listo, como Dross, incluso Dross de tanto, de pronto que hacía videos que, que eran falsos, puso en su descripción que lo que él hacía o los videos que él subía solamente eran entretenimiento, que claro, no, no se hacía responsable si eran verdaderos, si eran falsos, él solamente los presa, presentaba como entretenimiento. Y con eso se, se terminó defendiendo siempre Dross con el que su contenido era de terror, de para espantar a la gente y ya, él no se metía en cuestiones de verdadero o falso. Yo desmentí muchos videos que Dross subió, él lo sabe y aún así seguimos siendo buenos amigos. Y con su, su leyenda, con eso tiene, ¿no? Si estos exploradores paranormales están haciendo este tipo de fraudes, como muchos otros que les aprendieron a extranormal, sean honestos y digan, este programa o estos videos son entretenimiento y ya ni quien les diga nada pero lo, lo peor es que lo manejan como si fuera verdad. Y les voy a decir una cosa, a todos los exploradores que hacen este tipo de, de artilugios, de, de fantasías, de falsedades, eh, que son charlatanes, se los voy a decir, no van a llegar a ningún lado. Quizá les va a dar dinero YouTube y Facebook durante algún tiempo, pero de ahí no van a... No van a a terminar resultando en nada su personaje o lo que o quien sea se va a terminar perdiendo porque no tienen un prestigio, simplemente son entretenimiento falso que repetitivo. un día y repetitivo y un día pronto que se vayan las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y demás, eh, van a, a irse con su contenido falso. entonces si quieren dinero, pues lo están haciendo y lo están haciendo muy bien porque estas transmisiones les, les donan mucho, los eh, apoyan en YouTube y demás, tienen muy buenas vistas. Si van a estar haciendo dinero, pues adelante, háganlo, síganlo haciendo, pero no no van a llegar a ser nadie, no van a tener un prestigio como hombres o personalidades de este tema. Sí, Así que eh, eh, sí, por, por. Si, si, le, si le van a seguir, pues, siquiera también que le cambien, ¿no? O sea, porque diario encontrar brujas, pues está cañón, ¿no? Pues sí, exactamente, sí. ¿no? Se, va, se van a aburrir de las brujas y te juro que no ya los duendes ya también los hacen, ¿verdad? No sé, es que yo no consumo, este, vas a decir que es choro, pero solamente consumo lo, lo de mis amigos, por ejemplo, este tuyo, de, de Luisito Rey. Y de, de Dani Sánchez, de Italia, de Zona Oscura, este, de últimamente de César Buenrostro. Este, y, y eso un rato, porque pues la verdad estoy trabajando y trabajo y trabajo todo el tiempo. Entonces, no, no. Y luego con los niños que les tengo que dar chichi, pues no, no tengo tiempo, hermano. Muy <risa> bien, bien, mi hermano. Pues bueno. Pues eh, una disculpa a quien hayamos ofendido con, nuestra, con nuestras interpretaciones de exploradores y brujas, solamente es entretenimiento, nosotros sí sí, sí puedo decir en mi, en mi transmisión que lo que acabamos de hacer y decir es entretenimiento y que nadie se vaya a molestar porque no lo hicimos con afán de ofender a nadie, así que... No hicimos nombres, la raza también ahí dijo muchos, muchos nombres. La raza puso el dedo, de hecho, ¿sí o no? Sí, la neta, pero, pero aparte, aparte, mira, o sea, ni se ofendan porque también yo hasta hice de bruja y ya se la curaron conmigo. <risa> Así que, ¿qué se ofenden? No, no Vamos se ofenden. a tener más transmisiones similares. Me gustaría poder ver eh, contenido de otros, de otros YouTubers porque como no, no veo este contenido, pues me sorprende bastante y me gustaría mucho hacer entretenimiento burlándome. Me gustaría, suena, suena <risa> chido, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno, si me vas a hacer el paro Cuando me canten el tiro pues va. <risa> dice, dice yo Tan salinas como el Moshe ¿Sabes? Yo no sé qué tan famoso sea ese tal Moshe, pero me ha salido Mucho en mi En mi canal de YouTube, ahí aparecen Los, los videos sí, sugeridos Me, me sale mucho el Moshe Y tiene unas miniaturas de duende real Duende capturado, duende no sé qué Y las capturas son impresionantes ¿No? Y entras a ver el duende, y, y nada. Crees, él es platicando en el bosque y nada más. Con un duende, con un este, con un duende de hecho, ¿no? Pero, ajá, exacto, tiene como medio millón de vistas o dos millones. Ah, y, una... de vistas? ¿Y a qué hora salió el duende o a qué hora se movió? Sí, sí, sí, está, está, está raro. Sí, pero pues eso es algoritmo de YouTube. Y, y bueno, ni modo, ni modo que hacerle. A algunos les toca la fortuna de que YouTube los impulse. A otro nos toca que YouTube nos bloquee. Eh, parece que aquí que lo que más vale es el entretenimiento, chafa, o sea, literal, es el entretenimiento chafa. Eh, yo todavía sigo negándome a hacer entretenimiento, chafa. Me estoy divirtiendo, gane o no gane dinero. Y eh, bueno, vamos a ver qué sucede que va a seguir, antes peleábamos que porque los youtubers habíamos revolucionado y habíamos hecho algo diferente a la televisión y ahora somos una porquería peor que la televisión, puro contenido chafa que ya no puedo ver ningún video de, de otro tipo porque me encuentro con esta muchacha, me, me rechazó cuando vio que era barredor pero cuando vio llegar mi carro se enamoró de mí. O sea, ah, el... todos los videos son falsos. Todos, muchos todo. videos de todos los que vean son falsos y dicen puras mentiras. Y ¿Qué? se ve clarito, o sea, ni saben actuar, pero bueno, o sea, se vale que, que, que quieran hacer su lana, ¿no? Está bien. Pero pues también no, no, no se pasen de longaniza, ¿no? Dice, YouTube apoyando el fake, sí. YouTube apoya todo lo que sea fake. Badaboom, ya vimos cómo creció, creció precisamente por eso, por decir mentiras, por ser morboso, por no tener contenido de calidad, pero es de eso nos hemos peleado toda la vida en todos los países, de que la gente le llama más la atención ese tipo de contenido, que, que algún otro más cultural y más eh, más o, o este, honesto, un contenido más honesto. O sea, yo, yo te voy a ser sincero, mi contenido pues es de, de precisamente del tema paranormal, y pongo videos y no, no digo si son verdad o son mentiras. Yo se lo dejo en consideración a consideración a la gente porque es entretenimiento, mero entretenimiento y ya. Pero, pero sí, o sea, pues no, no está chido que aparte este algunos exploradores pues se molesten, ¿no? De que, de que la gente se burle de que es falso. Incluso he visto transmisiones de algunos ex, ex amigos, o que se decían amigos, donde insultaban a sus seguidores, o sea, literal, los insultaban así bien cañón, en, en transmisiones en vivo, y yo decía, pues, qué poca autoestima tienes para, para, para dejarte este ofender, o sea, que te haya pegado un comentario negativo, ¿no? Oye, mira, aquí dice Erika Violeta, la que nos ha traído los chismes toda la noche, que <risa> dice que no digamos su nombre <risa> dice: ¿Qué opinan de los de Dani, el investigador que murió, y después, según en una investigación, estaba él ahí ya como fantasma? ¿Quién hizo esa no sé quién se Dani? Yo creo que se refiere a, yo creo que se refiere a ¿cómo se llama? a Dani Dante, Dani Dante murió. Ah, pero es que no, yo no, no conozco. No, lo de... bueno. A, Ay, ayer me dijeron algo así de Dani Dante, y yo dije: No, no tengo el gusto. ¿Quién, habrá, ¿quién has, habrá sacado eso de que en una investigación él estaba ahí como fantasma? Ya eso es pasarse de listos en serio. Es que yo, yo, soy, nuevo aquí, yo soy nuevo aquí, gente, ahí Ozlak sabe. Yo soy nuevo en esto de la creación de contenido, entonces no conozco a muchos. No es porque yo sea payaso y diga: No, ¿quién es ese compa? No, es que no tengo el gusto de conocer a algunos. Pero sí, eso sí, se, o sea sí es una como falta de respeto no si ya se se murió y lo encontraron y si lo hizo no sé usted o sea quién, quién lo hizo o sea su su misma su mismo crew o, su, o sus mismos compañeros este sí quién fue cuéntenos bien el chisme porque no no son tantos exploradores paranormales que han salido que pues este, hacen stream diario no hacen la transmisión diario Uh -huh. Sí, sí O sea eh, eh, Sabes, sabes este yo respeto Mucho eso porque, mira O sea, sea, respeto nada compañero? más Respeto el hecho de que De que gasten O sea, trasladándose de un lugar a otro Y estas cosas, o sea, es un gasto Dice que los compañeros O sea, los compañeros de Dani Pues qué mala onda, ¿no? Imagínate Dice dice Bay Fernando: Nadie tiene que enojarse, solo reacciona a videos como lo hace todo el mundo. Pues sí, estaría padre que tuviéramos una sección, Santo Moret, de hacer Orale. reacción de los videos, ¿verdad? Órale, si quieres, pues nos Orale. la curamos bien suave. Además, además, miren, para, para los compas, para el compa Metiche que alguna vez me, me, me, me cantó un tiro, que seguramente lo está viendo te sigo esperando, y si te veo, porque ya está, ya yo pensé que iba a ser un evento, no digo nombres de con quién, y dije ahí lo voy a agarrar y, y no le voy a ni a preguntar, así que, pues con gusto yo le entro y pues, yo sé meter las manos, así que no, exacto, ya dijo el nombre Erika, y ahorita me dice Erika, no, no digan mi nombre otra vez, no, Erika, Erika dice... Es que soy bien fan paranormal, dice Erika. No, pues está chido, está chido porque obviamente pues este el contenido de Oslac pues, también es paranormal. este algún, Algunos segmentos, este el contenido de Santo Moret pues, es totalmente paranormal. Ya, ya los videoblogs ya los dejé de lado porque pues la neta, pues a la gente le gusta. Mira, está chido porque hay, hay personas que dicen, yo sé que es falso, pero me divierto viéndolo, me entretengo viéndolo, y bueno, es válido, está chido. Entonces, por eso, pues, yo sigo haciendo contenido este, este paranormal para entretenimiento, ¿no? Dice Ana de la Price que acabo de subir el meme de Gonzo. Ponlo para que lo vean todos. Mándamelo a mi Twitter, porque en Facebook eh, no puedo entrar. Mándamelo en, en Twitter, porfa, Ana de la Price, antes de que ya terminemos este programa, porque Santo ya tiene que Ir a hacer la meme. No, yo ni duermo, cara. Mira dice, los juegos que traigo ya. Dice Erika Violeta, que también es fan tuya desde el año pasado. Ah, sí. Erika, Erika, Erika Violeta, la que dijo que no dijéramos su nombre. A mí ya, ya lo dijimos. Eh, fuiste protagonista también de esta transmisión. Y muchas gracias, te agradezco mucho que hayas seguido este. Pues si te diste cuenta, tuve que borrar todos mis videos también. Me parece que Osla borró muchos. Este, por este fenómeno que pasó de que, de que la plataforma pues nos vetó a varios, pero fue como un, fue algo raro, como que el algoritmo se puso loco y este, incluso algunos exploradores, este, paranormales, que ya dijeron el nombre de este compa precisamente ridículo, ya todo vegestorio y nada más está de ridículo, este, le tumbaron su página a Facebook por crear contenido de otros. ...porque alguna vez me dijo... ...Santo, yo quiero ser como tú... ...hacer los videos que tú haces... ...y los empezó a hacer y después dijo... ...es que Santos está robando los videos de otro... ...o sea, tú no vas a la página de Dross... ...y le dices... ...oye Dross, te estás robando los videos de otros... ...págame... ...o sea, se va a cagar de risa, ¿no? Entonces, este cuate pues sí dijo eso... ...y yo dije... ...dijo también que yo le tiré... ...sus redes sociales de Facebook... ...y después me dijo... ...yo voy a tumbar las tuyas... ...y entonces le dije porque yo estaba en mensaje, mis seguidores me dijeron, está hablando mal de ti, no voy a decir nombres para no darle protagonismo, pero sé que estás de aquí de metiche entonces nos vamos a ver. Entonces, este eh, puso ahí, ah, yo le puse, entonces ya no entiendo, yo soy el rey, el dios del, de, del Facebook que elimina páginas o eres tú que me va a eliminar las mías, ya no entiendo, entonces decidete. La, de real, la realidad fue que Facebook pues, nos fregó a todos, ¿no? También a pues ti sí. te pasó a chingar, ¿no? No, a mí no. Ya ahorita, ya no pasa nada con Facebook, todo bien. No, sí, ahorita ya estamos a toda madre, la neta. Y esos compas por envidiosos, no. Entonces, ahí está su resultado por, por gandallas y, y mala leche. Pero estaría bien que hiciéramos una, unas transmisiones así reaccionando a, a otros videos que la gente nos mande, ¿no? Órale, está chido. Yo le, está entro. Bien, está Yo le bien. entro. Ya sabes que he hecho siempre desmadre. Bueno, de hecho, cuando cada que nos vemos, este, en persona, nos cagamos de risa y los que van con nosotros nos voltean a ver como de qué se ríen tanto estos cabrones. pues Es que la neta la pasamos chido y y, nos, <ríe> y se nos da bien, este, como que burlarnos de algunas cosas. Bueno, entonces es hora de retirarnos, Santo Moret. Muchas gracias por estar esta noche aquí nada más pasándola bien y gracias a toda la gente que estuvo comentando desde Facebook, desde YouTube, estuvo interactuando con nosotros, nos la pasamos muy padre, eh, los investigadores que no fueron mencionados, los que fueron mencionados, eh, aguanten vara, dicen por ahí, porque es una reacción como se hace todo el mundo en YouTube, es entretenimiento, sus brujas son entretenimiento, nuestras eh, reacciones también son entretenimiento, así que, que les vaya muy bien, porque pues para qué desearles el mal, ¿no? Que les vaya muy bien, diría Santo Moret, que les vaya bien para que no estén chingando. Sí, sí, sí, sí, sí, a mí me dijeron que a tal ya le dieron un programa en no sé dónde. Qué bueno que, que le den 20 para que deje de estar jodiendo. Que les vaya muy bien a toda la gente que, sí, que la... hace fraudes, pero que ponga un letrerito de este programa de entretenimiento. Así yo lo voy a poner a este... A este podcast es mero entretenimiento, ¿no? Todo lo que dijimos no es real. Nos vemos, muchas gracias, Santo Moret, por estar aquí esta noche. ¿Y te puedes despedir como la bruja? ¡Bruja, ya nos vamos! ¡Yo también! ¡Déjense ahí! ¡Ya déjenme cagar a gusto! Pronto regresaremos, bruja. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Me la sea <risa> tu nombre, madre, que se hacen cielo santificado, sea tu nombre, bendito sea Dios, ya no sé, ya no me lo sé, me puso nervioso la bruja. No, no, está cañón, está cañón. Este va de retro, Satana, va de retro. Nos vemos pues, saludos, gracias a toda la gente, y eh, dele ahí, cariño, mi video que subí de las calaveras de cristal. Yo sé que no es tan impresionante como ver que a una bruja la madrean otros dos brujos rojos y le está los ojos, pero pues es interesante esto de los cráneos de cristal. Ahí dele, dele cariño, déjenme un comentario, aunque sea déjenme un comentario, ya ni lo compartan ni se suscriban a, a mi canal, déjenme un comentario y denle like al video que subí hace rato y eso es todo lo que les pido. Muchas gracias a todos, buenas noches, mi nombre es Otla Castro, Santo Moret, hasta la próxima. Bye bye. Dice Librevisión, revisa tu Twitter. A ver, vamos a ver el último chisme. Ah, entonces no me salgo todavía o qué? ¿Me lo viento okay. contigo? Ah, dice, dice que aquí está la auténtica bruja. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver una bruja. O, otra bruja, ya son tantas brujas. La última bruja, vamos a ver. Deja de compartir. ¿Qué pestaña? Deja de compartir y compartir pantalla eh, nos vamos a pestaña Chrome y después a, a Twitter y vamos a compartir ahí está qué te parece la bruja vamos eh ¿sí? no uh, no sí ah, yo quisiera este hacerle una investigación <risa> nos lo mandó Alberto dice qué hubo mis reyes aquí Oxla Castro están las fotos de la auténtica bruja no bueno. pues, hay que ir a verla yo mira esta es una bruja negra, las que salen en los videos son brujas blancas. Pues que me lleve la bruja, no hay bronca. <risa> Dale pues, Santo María, muchas gracias a todos. Hermano, hablarme bueno, un abrazo. Aquí. Gracias. Un, Carlos, abrazo gracias Carlos. un abrazo a todos. Descansen, buenas noches.